Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esto que es eh, La Mano Peludona. Estaba viendo mi programa favorito que es mi, mi, mi programa cómico favorito que es El Payaso de la Toledo. El día de hoy, pues en su transmisión encontraron brujas. Eh, brujas rosas encontraron a dos lloronas dos lloronas en el agua y se estaban escuchando balazos también todo todo todo un este todo muy dramático imagínense encontrarse el mismo en el mismo momento brujas rosas dos lloronas en el agua y, y balazos, todo, todo, les todo se les aparece. No, hombre, qué transmisiones son increíbles, ¿eh? Yo creo que James Randi pagaba, James Randi era un mago que eh, comenzó a revelar los secretos de la magia y ya él llamaba mucho la atención los temas paranormales. E incluso, él pagaba un millón de dólares a aquel que demostrara algún, eh, alguna evidencia paranormal que fuera real. Imagínense, el payaso de la Toledo, diario se podría estar ganando un millón de dólares porque diario encuentra brujas, la llorona y demás. Increíble, ¿no? Qué mala onda porque el payaso ya estaría millonario, todos los días encuentra brujas y lloronas y monstruos y cosas de estas, sos que ya tiene Lamborghini Hogas, hola chavos, saludos a Alfredo García, gracias a Xochitl, la Ana también a, Marcel, a Marcela Sandoval Abel Fernández, Alma Serrano, buenas noches Angélica García, Francisco Márquez Allá en Yunao. a Nayeli López, bienvenida Nayeli, a Bipolar, a Caín Velázquez, a Lupita Romero a Bel Fernández, gracias Marco Pinto, buenas noches. A Gaby West, también Marty González, Amael Fumador, saludos. A Ani Sánchez, dice hola, allá en TikTok, bienvenida. A José, a José Rodróguez, Rodríguez. ¿en dónde está la mano peluda, Axlac? La mano peluda es la que tienes tú. Esta es la mano peludona. La mano peluda es la que tienes tú. Profa Carmen Nieva, saludos. Charly Valenzuela. Gracias a toda la gente que nos está acompañando esta noche en YouNow, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Les agradezco inmensamente a la gente de Facebook que me apoye con sus estrellitas. Píquenle a las estrellitas a la gente de TikTok. Denle ahí corazoncitos, denle corazoncitos a la pantalla. Gracias por esas rositas. Gracias por todo el apoyo. Estamos en un día más para revisar todo lo que nos mandan a nuestro correo. Nos mandan historias paranormales, evidencias. Y cosas raras que suceden en internet y hablamos también de todo lo que hay alrededor, todo lo que ha salido de nuevo y demás. A Ramón Alberto Moreira, un abrazo a Bipolar, a Carlos Armijo, a Osmar Rodríguez, a Martín Palacios, buenas noches, buenas noches a Irving Cárdenas, a Laura ZS, también a Esteban Francisco Fallas, hazme una entrevista personal de religiones, soy el experto. Steven es el experto en religiones, dice que le hagamos una entrevista. Buenas noches, Luis Rendón, Oscar Ramos, hola hermano, buenas noches, Benjamín Pérez Mejía está aquí también, gracias Armaman Yanker, Armán Mayanker, un abrazo, saludos a Luis Hidalgo, buenas noches, y esta noche sí nos va a acompañar, nos va a acompañar Andrea, parece que ya pudo solucionar las cosas, entonces, esta noche Andrea va a estar con nosotros hablando sobre los temas paranormales que comiencen a suceder. Así que gracias por estar a todos aquí. Atentos a Jan, a Jorge Alberto Gutiérrez, a Oscar Ramos. Entonces vamos a empezar a revisar lo que nos han mandado en el WhatsApp y también pues vamos a dar la bienvenida a Andrea. Primero vamos a compartir pantalla de lo que tenemos en WhatsApp. Ahí está, ahí tenemos a uh, Andrea. Vamos a darle la bienvenida a Andrea, que ya está aquí en la transmisión. Andrea, ¿cómo estás? Hola, amor. Gracias por invitarme, amor. Y pues muchas gracias vida. a todos, muchas gracias a todos, pues, por su paciencia El día de ayer. Perdón por los errores técnicos, pero aquí estamos. Ahí está, pues sí, ayer no se pudo conectar, pero hoy sí tenemos a Andrea aquí, que nos va a estar acompañando y va a estar hablando de temas paranormales. A ti te gustan mucho los temas paranormales, ¿no? Sí, bastante, bastante, me gustan muchísimo, mucho. ¿Por qué te empezaron a gustar los temas paranormales? Bueno, eso es una historia bien larga, pero a ver, te cuento, eh, resulta que... A la edad como de 13 años, mi papá empezó a tener una biblioteca eh, y él guardaba muchísimos libros así con cuestiones paranormales, eh, poderes psíquicos, eh, le gustaba todo ese tipo de historias. Entonces, eh, siempre me daba un libro para leer. Pues ese era el internet de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, eh, me gustaba muchísimo ir a su biblioteca y, y sacar un libro y leerlo. El primer libro que me acuerdo bastante que leí fue uno que era del Triángulo de las Bermudas y desde ahí me atrapó ese tema, fue muy bonito, me gustó bastante. Ok, entonces fue a partir de un libro. Sí, fue a partir de un libro. Y desde ahí me gustó leer, ¿sabes? Desde ahí me gustó mucho los libros, leer, leer, leer, todos esos temas. Y de ahí fue que... De ahí fue que partió eh, también, eh, pues, el leer los libros de arte, ¿no? Oye, ¿recuerdas alguna historia que hayas leído en ese libro? ¿El del Triángulo de las Bermudas? Ah, ¿era sí. el Triángulo de las Bermudas? La... Sí. Okay. sí, el libro era el Triángulo de las Bermudas. Me acuerdo tanto que eh, hubo una historia de un par de, de personas que trabajaban en un barco y me acuerdo que más o menos eh, ellos salieron de noche en un barco y tenían anclado otro barco a su extremo y esa historia me gustó mucho porque dicen que llegaron al triángulo de las bermudas y voltearon a ver y se veía el, como el ancla atrapado en el barco pero no se veía el barco se veía transparente el barco, el barco no se veía esa historia me gustó muchísimo muy bonito pero el barco se había desaparecido Sí, el barco se ha desaparecido. También creo que hay otra historia que tú conoces más o menos, que es la del avión, ¿no? La del avión que atraviesa y como que pierde su horizonte y, y se sí, vuelve hay, loco. Hay, hay como unas tres historias muy importantes en el Triángulo de las Bermudas y una de las principales es la de un escuadrón de aviones que, sí, que desaparecen militares, sí. ¿no? Eran aviones militares. Sí, eran aviones militares. Uh -huh. Sí. Déjame mandar un saludo a Pablo Maidana que nos mandó 100 pesotes, Pablo Maidana, gracias mi hermano, dice, hola mi querido Oxlack, como siempre acá apoyando tu transmisión, Pablo Maidana que ya se ha vuelto también un, eh, pues es ya parte de, de este programa que nos apoya mucho para que sigamos haciendo estas transmisiones y cada noche estemos aquí con ustedes, Pablo Maidana, gracias por eh, sostener este programa igual que otros Amigos que apoyan con sus superchats y apoyan con las estrellitas, con los likes. Angélica, un abrazo. A Lobo Carballo también. Hola, Oslac. Saludos desde Chiapas. Gracias a Víctor López también. Oslac, en este 2022 sigue sin extrañar esta normal. No te entendí, Axé 2000 pero te mando un abrazote. Saludos desde Chihuahua, dice Mario FS. Gracias. Yo también leí un libro sobre el triángulo de las Bermudas y calamares gigantes del océano, dice Marco Pinto, oye Ay, y, eh, como... gigantes, eso es muy chévere también, dime y tú, tú crees que efectivamente sea verdad lo del triángulo de las bermudas que se desaparezcan ahí los barcos y los aviones sí, yo sí creo, porque eh, yo creo que hay puntos de la tierra, también en el cielo donde hay como como vórtices, ¿no? donde se pierden las cosas, yo creo que sí existe pues los agujeros negros y todo eso, yo creo que sí, hay partes de la tierra donde no nosotros no conocemos y, y sí, pueden haber como como puntos así como donde se puedan perder los aviones y es como lo que sucedió con el avión de Malasia, ¿no? que yo no sé en qué terminó eso si ¿sí, sí encontraron el avión o no creo que no no recuerdo si lo hayan encontrado, creo que creo que no, no, creo que no lo han encontrado que no, no pero uh -huh. creo fíjate hay una historia bueno que, que yo leí eh, es, cuando salían esas revistas amarillistas hace mucho tiempo eh, era el semanario del insólito y en una de esas revistas salió que se había encontrado un avión en la luna y, y que ese avión había sido uno que había desaparecido en el triángulo de las Bermudas obviamente son revistas uh -huh. amarillistas no y había estaba la foto y todo estaba la foto es y todo, no... pero era emocionante pensar que sí sucediera eso. Esa historia no tenía ni idea. Y esa revista, pues no, aquí en Colombia no, no las conocemos. Las de dudas, sí. Las de dudas sí las conocían, las conocemos. Ah, acá en México se llamaba El Semanario de lo Insólito. Eran revistas que traían <risa> contenido paranormal y cosas insólitas, pero la verdad a mí, yo soy sincero, me daba... Eh, me, daba, me gustaban mucho, pero a la vez me daban náuseas porque las portadas, las portadas eran muy impactantes porque venían personas que tenían cuatro brazos, que tenían dos cabezas, que, o sea que estaban como deformes y eso me impactaba. Y como estaba como a todo uh -huh. color, no se sé, impactaba ese color rosa, ese color carne, impactaba. Es como los, como los diarios de policíacos donde salen gente muerta, pues más o menos, a mí me impactaba mucho, yo estaba muy chiquito y me impactaba ver a ese tipo de personas que estaba, que tenía deformidades. Con que deformidad estar. Claro, es que a mí nadie me platicaba que había personas con deformidades, entonces que yo veía eso cuando, no sé, tenía cinco años, pues obviamente me, me sentía impactado por eso. ¿Quieres ver unas portadas? Voy a buscar unas portadas Sí, porque eso sí no los conozco Aquí conocemos de pronto las de Duda Algunas personas sí conocen aquí Algunos colombianos las de Duda También las de Año Cero Las de Año Cero también eran buenísimas Las de Año Cero Mira, aquí vamos a ponerte eh, Vamos a compartir la transmisión No, Aquí no Esto Este lo quitamos Aquí vamos a compartir Vamos a quitar esto. Usted Vamos traumatizó esto. Sí. Sí, es que venían temas paranormales, ufológicos y todo, pero pues también venían cosas, mira, ahí ya estamos viendo algunas portadas. Mi papá coleccionaba las revistas Duda y yo las leía de chiquita de ahí, fue que me llamó la atención todo eso, dice Ana Muñoz. Eh, buenas noches, todavía, todavía, sí se desapareció, los obvios sabías... Ok, vamos a ver las portadas, mira, ahí, mira, por ejemplo, aquí dice uno, víctima de los videojuegos, y, y hay una persona que tiene el cerebro así como gigante. ¿Sí lo estás viendo? Sí. Sí, sí se ve, ¿verdad? Vamos a ver otra, otra portada, aquí esta portada que dice, ahora un fantasma la asusta en el WC... Eh, aquí tenemos otro que dice un ovni se robó a nuestro hijo vamos a ver si hay unas, eh, mira esta, me, me impactaba mucho estas, por ejemplo dice tiene seis años y ya es una viejita Y ves que esta es una uh, enfermedad Sí, eso es una enfermedad progeria progeria, exactamente progeria es, y esta eh, obviamente me impactaba, porque pues yo apenas que empezaba a leer y empezar a leer este tipo de cosas, pues claro que era impresionante. Dice, es víctima de la progeria, una enfermedad que ya ha destrozado la vida de varios niños en todo el mundo. Y aquí dice... impresionante! Sí, mira, pues esa es una niña y pues impacta. Incluso actualmente una foto o, o videos de niños que tengan progeria, pues son impactantes, ¿no? Sí, hace poco murió la niña que tenía progeria. Una niña que tenía progeria hace o sea, poco murió. Ah, fíjate que estos niños que tienen progeria no no duran mucho con vida, ¿no? No no llegan adultos. No, mira que la niña que se acabó de morir eh, tenía 12 años. Bueno, su cuerpo, ella tenía 12 años, pero pues su cuerpo ya era de una viejita, pero imagínate de 12 años, no, no vivió nada. Claro, es, tienen este, pues como que, como que avanza su edad rápidamente. Pero mm. su, su, como su cuerpo, ¿no? Sí. Mira, aquí, aquí tenemos otro que, de casos de lo insólito, vamos a ver. Vamos a Oye, sí, para las que tenías, para las que tenías, eso era impactante. Imagínate un niño de cinco años viendo eso. Sí, mira, aquí dice, la madre tiene dos cabezas y su hijo también. Pues imagínate ver eso. <risa> imagínate viendo... para... <risa> no, pues qué impactante. <risa> no. <risa> No, no, no, viendo la señora con cabeza, no. Sí, imagínate, la madre <risas> tiene dos cabezas y su hijo también, no manches, eso, eso se ve muy feo. No. <risas> Gracias a Doritón, Doriantón Antón, dice que el Cerro de las Estrellas y de los perros come humanos, sí hay una historia de los perros como humanos allá en el, en el Cerro de la Estrella, y si has tenido experiencias con demonios, dice Manuel S3, yo creo que he visto fantasmas, pero no creo que demonios. Mi hermano Manuel S3. Vamos a ver otra portada. De estas de... de el de semanario de lo insólito. Mira, aquí tenemos una. Uh, no, Oye, se ¿te podrán bien. conseguir? ¿Se podrán conseguir? Yo creo que sí, pero yo no me he dado la tarea de encontrar o de buscarlas, porque seguramente en Mercado Libre sí hay, sí venden pero como te digo que les tengo miedo a esas revistas, no, no quiero tenerlas otra vez, mira, cómo esta persona tiene muchos, como que son tumores, ¿no? Está sí, llena sí. de tumores, y mira cómo se ve. Sí, totalmente, no, no recuerdo el nombre de esa enfermedad, pero también se llenan así como de tumores, hay otros que les crece como ramas. Ándale, sí, que tienen que tienen como, como manos de, de ramas y todo. Sí, mira, sí. este este hablaba, por ejemplo, aquí había dibujitos en el caso de lo insólito, tenía dibujitos, pero eran personas reales. Este, por ejemplo, que estamos viendo, las niña, la uh -huh. niña araña. Ya me acordé, había uno del semanario del insólito que era la niña araña, y era exactamente esta, esta, pero en fotografía real, y pues obviamente impacta, ¿no? Mira, así no he visto una foto real, así no, pero imagínate, mira viendo el dibujo, y eso es impresionante. Mira, ahorita te encuentro una aquí, seguro hay, porque esto de lo insolito estaba bien cañón. Como la, la foto que te pasé, la de la niña de la, de la hiperextensión de rodillas, ¿te acuerdas? la foto antigua, eso sí es bien impactante también. Exactamente, a esa niña le decían la niña camello y la ponían a, en el circo, pagaban para verla. Mira, aquí dice, esta mujer tiene cuatro piernas, por ejemplo. No, pues claro, mira, las portadas... Sí. sí. Vamos a ver si encuentro uno de, de la niña araña, que es la que me traumatizó más, creo, porque ahorita la recordé y me volvieron los ascos. Me, pero me dan los ascos no porque me dé asco la persona, sino porque me impresiona. Sí, claro. No, y qué Entonces, triste que hayan, pues, o sea, que hayan tomado a esas personas como como para el circo y cosas así, ¿no? Qué triste que hayan tomado a esas personas así con sus enfermedades para, para esas cosas. Sí, fíjate, como, como son enfermedades raras, ya sabes que desde hace mucho tomaron a las personas estas para publicarlas, para presentarlas como como, ¿cómo se les llama? Como... Algo de circo, ¿no? Como... Sí. No recuerdo muy bien como... Sí, como una entretención. O sea, sí, exacto. Uh -huh. Mira, aquí tenemos a este que dice que cómo viven los siameses, este mundo insólito. O sea, tenía muchas de esas portadas impresionantes. Sí. Dice, insólito yo creo las cosas. Sí yo creo que sí se pueden encontrar esas revistas, ¿sabes? Porque te acuerdas cuando íbamos a las librerías y encontrábamos las de dudas y las de... ¿Cuáles eran las otras que tú tienes? ¿Cómo se llaman las otras? ¿Las, las de y cuáles más? Este, tenía el contacto OVNI. Sí, el contacto OVNI, sí, eso es también muy bueno. Dice, que ¿te gustará el programa Voces Anónimas, donde a menudo participa Dross? Ah, no, no es, nunca he visto ni escuchado programa de Voces Anónimas. Creo que sí, ahorita que me dices, sí recuerdo que Dross participa en un programa, pero no, no sé, nunca lo he visto. Así que no sé si me gusta. Aquí hay, vamos a ver si encontramos un video del semanario de lo insólito, ¿te parece? Sí, sí, sí. A ver si hay videos del semanario de lo insólito. ¿A ti no te impresionan esas fotografías? ¿Sabes qué me impresionó? No, mira que no. No me impresiona, me impresionó bastante. Eh, por ejemplo, ese video que tú colocaste, el, de, el mismo que te digo yo, de hiperextensión de rodillas. Yo pensaba que era algo falso. O sea, el chico que está como saltando así. Ajá. Uf, no, sí, sí. eso sí me impresionó bastante. Ya, impresionó la... mucho. Andrea está hablando del video que, que subí sobre este hombre que tiene dobladas, eh, como que tiene volteadas las rodillas y que lo pintan de rojo y lo, lo caracterizan como un diablo. Pues sí, a mí me impresionó eso bastante. Yo pensé que era mentira, pero cuando yo leí sobre la hiperextensión de rodilla, me di cuenta que no, que no es falso. O sea, es impresionante porque yo pensaba que era algo que no existía y no, sí, una enfermedad. O sea, eso se va empeorando con el tiempo. Eh, dicen que a las bailarinas eh, sí. les puede suceder la hiperextensión de rodilla si no se cuidan, pues y si avanza... Termina así como ese chico, o sea, ese chico pudo tener una, un arreglo, pero no se lo dejaron avanzar y así fue como, como terminó. Y me causó, eso sí me causó impresión, bastante. Mira, tengo, acabo de encontrar un video, a ver si, aunque sea chiquito, vamos a ver ese video del seminario de lo insólito. Sí. A ver de qué trata, porque no lo he visto, así que vamos a ver de qué trata, Semanario de lo Insólito. Compartir. Vamos a hacerlo grande. Ahí está. Vamos a ver de qué trata este video. Semanario. Bueno. Iba iba, iba a contar algo semanario de semanar lo el... Insólito. ¿Cómo puede es, pasar esto? No, no, no. no, no pero es increíble. Dale. Eh, hay, una, hay una una semana de lo Insólito. Ma... la enferma del carrera? Creo que sí, no tengo idea. ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ah, no sé el el el el glopso. Glopso. Puede ser. La verdad es que. En Chile es como, hay una asistencia en, es, en, en esa época ¿no? de, de poner muchas revistas de cosas sobrenaturales. Y es yo cada bien. vez que yo, o es... Y recontra la revista. No, no, no, no, no. Un chabón apareció con un pito en el hay foto. Bueno, no les entiendo, pero creo que hablan <risa> español, ¿no? <risa> <risa> es argentino. Sí, ah, ok, porque no no no, no les entiendo. Pero entonces allá en Argentina también había semanario de lo insólito. No sé sí, por qué, no sabía la... Mira, vamos a ver si ponen unas, unas fotos, porque... O creo que nada más hablan, ¿eh? No no no ponen fotos. A ver, vamos a ver si ponen una foto. Aquí hay una. Fue <risa> <Era> una tapa. mira <risa> así. Sí, sí, la <risos> unidad. La foto de esta tercera es un... Así, sí, sí, acá lo miraron. Y era como un estatererete jugoso con cable. Nunca había visto. Y estaba... La... ¡Ah! existe, ¡Esta es la prueba! No me llevan a la primaria que lo vean todo. Sí. Ok. Este, no, no tiene muchas fotos. Pensé que iba a tener fotos de la revista. Pero no, no tiene muchas fotos. El semanario de lo insólito. Y acá tenemos otro de Falconi, pero... Yo creo que también va a decir tonterías, vamos a ver este video. ¡BRA! ¡Pasarte, así. ¡Pura esto. agradable, claro! No sí, no sé ¿Y si la puedes mostrar a la cámara de qué se trata? ¡Insólito! Revistas completamente amarillistas mm -hmm. para que se te pudra el cerebro con mentiras. Básicamente como ver Televisa y Tebasteca en estos tiempos. Estas son las revistas de Insólito. Con portadas totalmente llamativas para que tú digas ¡WOW! Wow, wow. Mientras Falconi hace su desmadre, yo muevo la cabeza. Bueno, estos son mexicanos, pero tampoco les entiendo, ¿eh? <risa> Dios mío Santo, ¿qué se trata de atar en YouTube así? ¿De eso se trata? Fiches <risa> youtubers, se trata de. <risa> <risa> Algunos tienen como una cosa toda rara para hablar. <risa> no que no manchen piensan que piensan que hablando así se, se van a <coughs> van a pegar más con la chaviza van a no ser sé. sí, van a ser más populares oye mira que, que... Yo te hablar así te, sí, te gusta el <risa> amor mira que mira que aquí en Colombia había un periódico que, que no, no, no no recuerdo muy bien el nombre pero era así más o menos como este y tenía pero las portadas de del periódico eran ya cosas horribles y eran mostrando la persona degollada eh, era algo así más cruel <risa> pero ah, era no, bien bueno, pero esas revistas son son horribles esas sí son esa horribles revista. no y, sí. y y son la, son de las más vendidas ¿eh? no me acuerdo creo que cuando iba en la escuela hicimos o se hizo un estudio de cuáles eran las revistas que más se vendían y precisamente la que más se vendía era uno que se llamaba uy no sé pero era de nota roja en donde en la portada había gente muerta y mujeres desnudas en todos los días ah sí esa también también tenía esa re, ese periódico, ese era un periódico y tenía también eso así mujeres desnudas y todo yo creo que <ríe> lo que más les gusta así Oye. las cosas amarillistas y las mujeres desnudas ahí no, eso, y no. Pero, pero... Pero qué asco, porque yo, yo no podría estar viendo en la portada, o sea, estar viendo en una <risa> póster de la mujer desnuda, y le das la vuelta y hay un güey destrozado de la cara, ¿Qué, qué perro asco, sí. es como, como, ¿cómo me va a excitar algo así? No, no, puedo no, no, sí, no, no, no, sí no. y sí, se compraba mucho aquí, y era por eso, por el amarillismo, yo creo que... Pero tú pasabas por las tiendas, y claro, era la época en que como que colgaban así el periódico para que la gente supiera que estaban vendiéndolo, y pues claro uno pasaba por la tienda y lo primero que veía era el degollado ahí el accidentado, sí. no, horrible Fíjate ¿qué, qué es la fecha ahí está nos están diciendo Carlos, Arco, a Carlos Acosta que la revista esta se llama Alarma hay una, la, la más antigua de este tipo, amarillista es Alarma, sensacionalista y de morbo y hay otra pero sí en los puestos de revistas me gustan porque hay muchas cosas por leer, pero me dan miedo porque te acercas apenas y ya están esas portadas llenas de sangre y a todo color. Yo me acuerdo una, una o sea, de muchas que he visto, pero una fotografía donde había una persona amarrada, estaba la foto en grande, estaba como amarrada de las manos, estaba como colgada, y, y decía, se la comieron las ratas, o así, un, un, un, un título, y estaba descarnada, o sea, se veía como que alguien, o como, como o animales, como que habían estado comiendo del cuerpo, y entonces se le veían pedazos de la clavícula, de las piernas, Ay. así, estaba destrozada completamente, como si hubiera estado comida, y horrible esa fotografía a todo color, no puedo creerlo, o sea, Ay. horrible, o sea, estaba, por eso daba mucha... Me da mucha ansiedad eh, sí. ver un puesto de revistas. Ay, sí, no, horrible, horrible. ¿Te acuerdas que no podíamos ver películas así? ¿Te acuerdas? Sí, oh, sí. Horrible. Esas cosas no, están no. Muy, son brutales. Saludos desde a cámara Guanajuato, Daniel Blog Cocina. Gracias a Lucía Luna Azul que nos está viendo en Facebook. A Brandy calestenia Dice saludos a Arles, mi hermano, y a Beatriz que... Javier Mora, allá en Junau, un abrazo, gracias por estar esta noche con nosotros. Gustavo, Alejandro Bustos, si una persona realmente quiere ver videos impresionantes, son los videos de Gore. sí, pero no, no, no, qué videos tan más horripilantes. Y me acuerdo era cuando los narcos empezaban. Daniel Gómez, tú ayúdanos a hablar cuando WhatsApp. El IPN en Ciudad Juárez, el PM en Ciudad Juárez. ¿Sabes qué otra cosa me pasaba con estas revistas feas? Que cuando yo... Eh, iban en el transporte público, o sea, en el camión, en el bus, en la buseta, ¿cómo le llaman allá? Bus, buseta. Bus, buseta, <ríe> camión, ¿no? ¿Le llaman camión? No, los camiones son los que transportan material de construcción. Entonces, acá todos somos como o trabajadores de la obra, porque acá les llamamos <ríe> camiones. Sí, cuando tú me decías que, ah, mira los camiones, ya. Entonces yo me confundía Porque claro, yo pensaba que era camión No, debe ser otra cosa, sí Me confundía ¿Te acuerdas cuando me explicaste si aquí Los camiones son los de construcción? Los que llevan ladrillos y todo eso Sí Dice, me preguntan aquí que ¿A poco Oxlack no ve películas de terror? Sí, sí veo películas de terror eh, Sí, sí veo Y ahí sí. no siento Tanto feo, pero hay unas que sí, que son tan realistas que no me atrevo a verlas, que, que es gore, y eso sí no, eso sí no entro, no me gusta. Ah, pero bueno, yo subía los camiones estos de transporte público, y luego subían a vender esos periódicos, y entonces, eh, el no sé qué de hoy, eh, que no sé qué, y entonces pasaba, y te ponía el periódico casi eh, como está sentado, te lo ponía en la cara, entonces que... obligatoriamente era? tenías que ver ahí el muerto. Sí, <risas> oye, gente, no. te, te ponían el periódico en la cara para que vieras ahí el muerto, pues, y, y mucha gente sí, sí compra, eh o sea, como dice Ricardo, dan asco esas revistas, sí dan mucho asco, pero hay mucha gente que compra esas revistas, yo la verdad me da una sensación que no pueden ni tocarlas, el morbo, sí, ganas de ver muertos. <ríe> Uy, no. Sí, qué, qué morbo todo eso, ¿eh? Darles Portillo y Surralde. de Buenas noches, Oxlack y Andrea, dice Darles Chamoquín 666 también, Sí, me acuerdo, dice Laupril. Vamos a buscar eh, una historia que nos haya mandado al WhatsApp, ¿qué te parece? Sí. Dale, pues vamos a quitar estos de... <risa> <risa> <risa> ya lo vas a durar todo el, toda la transmisión así. <risa> así como cuando veías películas y te quedabas con la voz de las personas y todo. Sí, no manches. Dice, este dice, hijos, recen por mí. Yo creo que es un relato paranormal. Vamos a leerlo y dice lo siguiente. Hijos, recen por mí. Esta historia es de Toluca. No puedo confirmar nada real, pero mi abuela y mi mamá cuentan que un 24 de diciembre en la arrullada del niño Dios de alguna manera salió volando de una manera inexplicable, ya que mi mamá estaba agarrando la sábana. Ella dice que solo salió volando. Al rato después encontraron a mi abuelo sin poder hablar en un estado de shock, al grado que terminó en el hospital. Cuando pudo estabilizarse, mi mamá dijo que las únicas palabras que podía decir era, hijos, recen por mí. Tiempo después, cuando pudo tranquilizarse, mi abuelo dijo que en una pared de la vecina, mi tía, vio a un ser con cuernos y cola trepado viéndolo. Al transcurrir ese tiempo, mi abuelo llevó sacerdotes a la casa para que le echaran agua bendita y eso. Al poco rato, mi tía le dijo a mi abuelita que se había pasado que qué había pasado, y mi abuela contó lo pasado, mi tía dijo que su esposo igual vio a ese ser con cuernos y cola, ya que igual mi tío se puso muy mal, espero les guste y sea entretenida, me refiero al niño Dios que salió volando, perdón, exactamente nuestro amigo o amiga que nos mandó este mensajito desde Toluca, dice que el niño Dios salió volando, y pues que se le apareció a, no sé si en sueños, y eso dijo, ¿verdad? Un ser con sí. cuernos. Un ser con cuernos. Con cuernos. ¿Tú crees que el diablo tenga cuernos o solamente es parte de cómo lo han caracterizado, lo han dibujado y cómo nos lo han hecho ver? No, yo creo que eh, es como nos lo han hecho ver, porque mm, no creo que sea así, la verdad. Yo creo que no tiene como un estado físico exacto, que, que, pensemos que pensemos que es, por ejemplo, un hombre lindo... O una persona con cuernos, no. Yo creo que se manifiesta de pronto en diferentes formas, yo creo más eso. Pero no, no creo que tenga cuernos y colita, no. no Una colita, ¿eh? Colita, tiene colita. ¿Sabías que, que nosotros, los humanos, en algún momento teníamos cola? O sea, la espina dorsal, ¿o eso? Termina... Sí, la que termina como en el... La, la terminación de la, la columna vertebral. ¿Y hay Ahí personas, partida, no hay personas que nacen con, todavía con cola. Sí, pero eso es bien raro, ¿no? Pero, pero sí pasa. Hay personas que nacen con cola y se las cortan. Pero no, mira que yo escuché que no podían cortarla porque como eso era parte de la columna vertebral... Eh, era peligroso, ¿no? Podían, de pronto quizás en algunos casos pero dicen ah. que no la podían quitar porque pueden quedar inválidos y con problemas así para caminar y todo Ah, puede ser, la verdad no sé, en realidad, porque yo te decía que se las cortaban porque eh, ve, como yo investigué en algún momento a estas personas con cola eh, vi que algunos tenían un rabito, o sea la cola cortita, entonces yo no yo entendí ahí que a lo mejor se las cortaban, pero a lo mejor nada más tenían el rabito, ¿verdad? Sí, sí, exacto. O sea, parece una colita, pero así, o sea, sale, sobresale. Y parece una colita. Algunos dicen que tiene movimiento, ¿te imaginas? Sí, oye, pero hay otros que sí nacen con la cola larga, como si fueran unos perros. Pues yo los que he visto es cortita, sí, cortita sí, pero no, no, no, no, no la he visto larga, yo no me imagino eso. Oye, si yo no fuera tu novio, imaginemos que si yo no fuera tu novio, Ajá. Y, y que tuvieras un novio este fresa que te pusiera a cargar <ríe> a su perrito y que uh -huh. tuviera mucho dinero y que fuera muy guapo, pero que tuviera la cola larga, uy, no. con él? Ah, no, no, no. no. <risa> yo no, uy, no, yo no me imagino eso tan impresionante, ¿te imaginas eso? O sea, ¿tú te aguantarías una mujer así? ¿Sí serías, ¿Y aguantarías eso? Ay, Dios mío, o sea, si o yo sea, sería yo, extraño. Si yo te pondría cola a ti, diría, no, pues, sí, es que me, me gusta y, <risa> y te quiero porque, pues, por lo que eres, ¿no? Por lo que tengas, pero... Este, a, a lo mejor sí después íbamos sí a terminar <risa> no es que imagínate pues es como extraño una persona así o sea no sé yo o sea yo me imagino eso y no no o está sea, impresionante sí debe ser si sí debe ser impresionante o sea como no estamos acostumbrados a vernos así o sea, si todos tuviéramos bueno pero pues algo, es algo que no no se ve común pues imagínate uno al ver una cola ahí larga uy no no, no. <risa> Sí. No, yo no me imagino eso. Este... No sería capaz, no sería capaz. No sería, o, sea, o sea, y que no te dijera y ya cuando lo descubrieras es como, no manches, ¿no? Uy, no. Uy, sí, no, no, no. Es mejor que le digan a uno la, con sinceridad todo, porque uy, no. No, imagínate que tengo una cola bien larga. No, no, no, no. Dice no, que no, no, no. eso de, se dice cuando conocen, no cuando ya llevan tiempo. No, pues es que pueden, ¿Ah? alguien por, por vergüenza, por inseguridad, puede ocultar ese tipo de cosas. No, y mira que sí puede suceder, porque el, lo que te cuento, eh, hay gente que tiene colita así, o sea, su, su ma, bueno, su, ma, lo que se dice es su malformación, o sea, la, la columna sobresale y puede quedar una colita pequeñita. Pero pues imagínate ver eso, sí, es impresionante. Yo sí creo que lo, lo logren operar pero en algunos casos había yo escuchado que en algunos casos no se podía porque quedaban sí, inválidos, o sea, no se podía. Sí, que no se podía. ¿Alguien, Entonces, aquí, imagínate... en chat, ¿alguien sí. aquí en el chat tiene colita, tiene un rabito? Que Avise antes? <risa> ¿Alguien quiere decir aquí, la verdad yo sí tengo un pedacito, me, me solvan a la columna eh, vertebral tengo una colita? Dice Rodrigo Rosas que nos manda 7 dólares desde Canadá. Buenas noches, Ox. buenas noches, lovers. Aquí terminando de trabajar, hoy nos tocó palear nieve, 30 centímetros. Estamos a 35 en Muscoca, Cañada. Bendiciones, mi hermano. Estaba trabajando Rodrigo Rosas. Y llega, y llega del trabajo a ver la transmisión. Así que le mandamos un saludote y le agradecemos inmensamente pues el apoyo que nos brinda y mi hermano no sabía que trabajaras tan tarde o no sé si sea muy temprano aquí son las 10.25 de la noche y qué onda con, con tu trabajo, entonces es, es pesado tu trabajo eh, admiro yo a las personas que trabajan así de rudo, de pesado y que se la rifan la verdad te estoy muy agradecido de verdad Rodrigo Rosas, gracias mi hermano, un abrazo hasta Canadá, se te quiere, espero que el cariño llegue hasta, hasta ya hasta tan, tan frío lugar yo creo que tengo cola, me cuelga algo entre el medio de mis piernas, dice. Oh, cinco pesos, cinco dólares nos manda Respect Me. Tengo cola, dice. Mi nombre es, tiene la colita, pero adelante está bien. Norma González. Mi hombre, mira Norma. Mi hombre tiene la colita, pero adelante. Y está bien larga. Ay. ¿Qué onda, Norma? ¿Qué onda, Norma, con tu mensaje? Se llama... Mielomeningocele, no siempre es operable, puede contener médula espinal, dice exacto, Edgar. Exacto, exacto. A ver, voy a buscar una, unas fotos de mielo meningocele Mielo. Exacto, médula espinal. Meningocele. Mielomeningocele. A ver, espero no ver cosas feas. O oh, o oh, si sí veo cosas feas. Oh, oh, oh. <risa> Tuve que quitarlo porque sí vi cosas feas. No me atreví a ver qué era, pero salieron fotos de, de bebés uh -huh. y no tenían, no tenían, una, no tenían colita, tenían como una costra gigante en la espalda, ¿eh? una costra rosa o fea, ya no, ya no la quise ver, no la quise ver porque me daba mucha sensación eso, traumado en 3, 2, 1. Vamos a verlo. A yo por mi cuenta de eh, persona zona con cola así sale menos feo las cosas porque si no salen cosas impactantes mira aquí sí ya sale y es menos impactante vamos a mostrarla a la, a la a pantalla ahora vamos a, a quitar de tener pantalla y vamos a compartir pantalla ventana cola compartir Ahí está, estamos viendo la, la colita, vean cómo sí es, la colita es bastante larga en algunos casos, ¿eh? Oye, sí, llega a ser larga, yo pensé que era cortica, no, pensé que fuera así, pero sí, Oye, mira. Mi, pero mira a este niño, a este niño cómo le nace la colita, pero le nació en el, aquí atrás en el cuello. ¿Ya viste? Sí. ¿Y sabes qué raro, qué más raro? Que tiene pelos. Pero, no sé si ¿será, curiosos, entonces, ¿será que hace parte de la columna vertebral? No creo. Porque si Parece, ya tiene pelos y todo eso, no. Pero tiene pelos. Mira, es como si fuera una colita. Enfermedades impresionantes hombres con cola. Y acá abajo, mm -hmm. obviamente aquí, en la columna sí tiene la colita. Pero me impresiona que tengan pelos. Oye, sí, impresionante. De pronto... O sea, no creo que tenga, o sea, terminaciones nerviosas o algo así de la columna vertebral, no creo. De pronto es una carnosidad que le salió, ¿no? Parece. Pues es que no sé, la verdad no quise. Porque se este termina momento. la columna vertebral de ahí para abajo, sí creo que pueda salir una colita, pero ahí arriba es pues bien raro, ¿no? Pues ahí arriba es muy raro, sí, la verdad no sé que ¿Sí? ese niño que tenga ahí una carnosidad, como mencionas. Uy, mira, mira una cola muy larga o sea que tuviera una cola así tu tu este tu pretendiente ay, no. ay no. No, no no no no sería capaz o sea bueno, quizás Pero, sabe, pues, sabes mira hay gente que se enamora mucho de alguien y, y soporta muchas cosas entonces de pronto no pues uno no puede decir nada no <risa> Hay gente que tiene sus, sus cuestiones físicas y, y por amor, pues, se aguantan muchas cosas. Pero o sea, yo la diría, verdad me impresionaría. Pero que te dijera es que tengo colita porque soy un Saiyajin. Ay, no. No, no, no. Sí, es impresionante. No, sí se ve impresionante un poquito. Entonces, no, no, no, no sería capaz. Está este muy impresionante esto de las colitas, ¿verdad? Sí, impresionante oye mira te cuento una historia que me acabo de acordar A ver. aquí en colombia hay un hombre que le llaman caín que es un hombre que está tatuado por todo el cuerpo y tiene se mandó a poner implantes en, en la frente y es, tiene muchas eh, transformaciones físicas y lo último que él le pidió a un cirujano está que busca un cirujano para que le coloquen una colita, ¿te imaginas? Oh, ah, quiere ponerse una cola. Sí, eh, le llaman, le llaman, le llaman Caín, eh, pero le dicen el diablo colombiano. A ver, lo voy a buscar, el diablo colombiano. Búscalo, búscalo. y él se arregló las orejas, se quitó, se quitó la nariz, eh. bueno, okay. se hizo varias, varias cosas, y quiere ponerse una cola, y le paga a un médico... Muy bien, si sí, le puede colocar una colita, pero los médicos le dicen que no, que eso es imposible, porque te o sea, atendrían a, a él, a él, imagínate como una persona normal, con su columna vertebral normal, ¿cómo le pueden poner una colita? ¿Te imaginas? Y él quiere que se mueva, que tenga movimiento. Una cola quiere ponerse este tipo para parecerse más a un diablo. Mira, aquí estamos viendo ya la, la imagen de él, tiene... Como cuernos, la nariz se la acható. Sí, Oye, mira cómo. Qué deforme está. Eh. Tiene una, una estrella acá de cinco picos en la frente. Sí. Y sí, um, no sé si saben algunos eh, que yo tatuó. Yo estuve en una convención de tatuajes y le vi a él y ya estaba super transformado. O sea, ya tenía artísimas cosas, y esas transformaciones y todo y llega a ser como un poquito impresionante. Pero pues es el trabajo de ellos y mira que quiere ya, imagínate hasta dónde llega la mente que quiere ya tener una cola como como un diablo. O sea, él quiere que se le mueva, que tenga eh, así, todo todo como una cola de verdad. O sea, él quiere ser un diablo real, ¿no? Sí, él quiere ser un diablo real. Se mandó creo que a poner unos cuernos. Creo que es la única persona que le ha puesto cosas así, como los sus cuernos y cosas así, es un cirujano venezolano. Que también hace así como. Él también tiene transformaciones y tatuajes, él y todo. Y es la única persona que le ha podido hacer todo eso. Porque, pues, sí. lo busca, pero no, no, no, no le ponen una cola. O sea, no ha, no ha encontrado un médico verdaderamente que le coloque una colita así como el, que aquel pie. <risa> Imagínate. Impresionante, ¿no? Me dice que, que busque el Black Alien, dice Branro 7 Uy, él también. Al Black Alien. ¿Tú ya lo conoces? ¿Y de dónde conoces al Black Alien y al.? Este Ay, amor, amor mira ¿te acuerdas una vez que vimos un programa que era de un hombre que parecía extraterrestre? o no, un lagarto más, más, más, más o menos, ¿no te acuerdas? No ahí fue, que, pues es que como a ti se te olvidan las cositas amor no. ¿Que, que tú de dónde andas conociendo al Black Alien, no, no, no, no, sino que lo vimos por tele, ¿te acuerdas? es que ah. a ti se te olvidan las cositas amor no. A ver, vamos a ver al Black Alien, a ver si es cierto que lo vimos por tele. Black Alien. Es todo verde y tiene unas implantes ah, aquí en la cabeza y se quitó la nariz. Tiene no cierto, un mira, a ti te gustaba como estaba antes. No, mamá. Hazte la, la loca. loca. <risa> Hazte no, la loca. No, mira, no yo es te amo a ti, mamá. Es porque no soy carbón, ¿verdad? <risa> no, mamá, no me gustan. Me gustas tú. Hazte la loca. <risa> Ah, el Black no, Alien. Mira cómo era y, y mira cómo, cómo se transformó. Y él ahorita es famosísimo. Tiene un TikTok donde él se muestra así todo su cuerpo y todo así. Todo o lo, sea, que lo sigues, lo sigues y ves no. su cuerpo. <risa> no, no, yo no lo sigo. Solo lo he visto una vez en un video de TikTok y así. Es todo su mira. cuerpo está tatuado. El Black Alien. Oye, ¿pero por qué se habrá hecho todo eso, eh? Pues, ¿sabes que, Bueno, yo escuché eh, a psicólogos y cosas así que dicen que ellos cuando tienen algunos traumas de niños y cosas así. Por ejemplo, hay, hubo un hombre aquí en Colombia, no sé si todavía esté vivo, que tuvo la muerte de su mamá a muy temprana edad. Uh -huh. Y... y como que eso lo afectó, lo traumó bastante y empezó a hacerse transformaciones en su cuerpo y todo y así. Yo creo que hay partes en, en la mente que sí, eh, no están como muy cuerdas y, y terminan pues haciéndose sus transformaciones. Igual les gusta, ¿no? Pero sí, sí debe tener su, su, su cuestión de algún trauma en la niñez o algo así. Porque, imagínate, porque imagínate quitarte la nariz. Es impresionante. Pero si tú ya tienes muchos tatuajes, casi, casi estás también como este tipo. Ay, no no es cierto, amor, no es cierto. No digas eso. <risa> <risa> Yo solo tengo cuatro, no más. <risa> Oye, pero se hizo, se, se cortó las orejas y se puso implantes en el rostro, ¿no? Como canicas, mira, que estamos viendo. Como canicas, sí. como argollas. Oye, sí, es sí. Impresionante esta foto, se desfiguró completamente. Sí. ¿Y él, este tipo de dónde es? No sé, yo creo que es británico. Hazte la loca, haz de la ¿Alguien? loca ¿sí? ¿Qué has de ¿No saber? Alguien, no sé si alguien de aquí sepa de dónde es el yo mm, creo que es británico, no, no tengo muy bien pues, el conocimiento de dónde es, es que hazte haz la loca. Ahora, ahora que creo que es británico, que si has de saber bien... Si hasta el TikTok le ves todo el cuerpo, dices... No, no, amor, no es cierto, no es cierto, amor, no. Me salió una vez eh, él así mostrando su cara y ya como <ríe> así nomás. Entonces ahí es... fue donde me enteré que tenía un TikTok. No. Dice que es francés eh, el, el muchacho Ah, él. ya. No, hombre, no, pues es... Pues mira, se ve impresionante... Digo, o sea, se volvió una personalidad aquí, pero pues yo creo que, no no creo que lo valga, ¿eh? El desfigurarse completamente el rostro y el cuerpo no creo que lo valga. ¿Tú crees que sí, valga la personalidad más... que tenga? Exacto, y es que ellos eh, o ganan, o sea, tienen que saber y tienen que ente tener entendido de que si se hacen todas esas transformaciones, no van a, vo a volver a trabajar en un sitio... Eh, porque no los van a aceptar o sea tienen que saber de que se tienen que atener a trabajar y ganar dinero con su cuerpo entonces ellos tienen que mostrarse porque todas esas transformaciones pues imagínate no van a trabajar en un banco o cosas así no los van a recibir que eso pues eh, yo digo que por tener tatuajes no debería suceder pero eh, Sí, no, tienen que atenerse a que pues ya cuando se hacen todas sus transformaciones no los van a aceptar muy bien y, y tienen que ganar algo de su de su, de su trabajo de con el cuerpo sí, claro, entonces no hay vuelta atrás, imagínate como si te quitaste la nariz no no vas a volver a tener la nariz a no ser de que te pongas un implante o cosas así, Pero no vas a volver a quedar igual dice dice eh, Sowen well que veamos a Luis Padrón, que es argentino y quiere verse como elfo pleyadiano. ¿Conoces a Luis Padrón? No, ese sí no lo ¡Haz conozco. ¡Hazte la loca! ¡Hazte la Ay, loca! ¿Te no. de conocer a ese tal Luis Padrón? No, oh, amor, no, no ¿verdad? lo conozco. Claro que conozco sí. Conozco a otro, conozco a otro que se, que, que ¿cómo era que bueno. se llamaba? No me acuerdo. Qué descaro. Ay, amor, pero yo no los no los veo, ni los mormoseo, ni nada de eso. Tú sabes cómo sí, soy claro. yo. <risa> claro que conoces a otro, pero vamos a buscar a Luis Padrón. Es argentino, vamos a ver. Búscalo a ver. Sí, no lo conozco, ese sí no lo, no lo conozco. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya lo estás viendo? ¿Ya, verdad? Ah, no, no lo estás viendo. No oh mira qué raro. ¡Lokeo! ay a no me gustan así es la impresionante que se ve <ríe> qué impresionante si parece parece una niña ah, sí mira cómo se ve ay ah, oh, mira que me, me hizo acordar de la Barbie ucraniana ¿sí la has visto? No, no, yo no. <risa> yo Ay, soy... Ay, no, no, no, ahora no. No. <risa> no, ahora yo no veo nada, es no. <risa> no, no, no, no, no. no, no, no la, nunca la he visto la barrio ucraniana. Ahorita, ahorita la vemos después de, de este, si quieres, para que veas. Que ella parece una ella parece una amor. Mira, en serio, ahorita lo la vemos. Oye, okay. No, es que no lo conocía. Impresionante. Padrón? Tampoco no lo conocía, mira. Oye, y si sí parece un elfo, yo creo que este sí. era un elfo en su otra vida y simplemente quiso regresar a, a su imagen de antes, ¿no? Sí, mira, se ve bien blanco, oye, ¿cómo eran para verse así tan blancos? Es, es, pues yo no sé. Se va pero maquillaje. Pero a ver, vamos a ver otra fotito de este elfo. Sí, parece elfo. Ve aquí vemos cómo se estaba operando, ¿no? Yo creo. Sí, mira, aquí está la operación. Ah, se pintó los ojos negros, ¿no? Se pintó todos Pero, los ojos negros, ¿no? Creo. Bueno, hay dos formas, hay dos formas. Una son lentes de contacto que vienen cubriendo toda la órbita del ojo o se los tatúo. O a lo mejor se, sí son pupilentes, ¿no? Porque sí. mira, aquí lo, aquí lo vemos súper rubio con ojos azules. Y luego acá como una niña elfa. Sí, se ve, se ve bien, bien rarito. Más parece un menona, dice Marco Pinto. Esos son lentes de contacto, dice Sowen. Sí, porque el demonio de, el de Colombia que decías, este sí se tatuó los ojos negros, negros ¿no? Sí, sí, sí. Sí se tatúan los ojos así, bien, bien negros. Uf, tú, pero no tú, tú que eres tatuadora también tatuarías a alguien los ojos le tatuaría los, la, los ojos negros no he sido capaz mira que no he sido capaz porque eh, para eso debe tener uno mucho entrenamiento sabes porque donde uno eh, tenga algún error muy por muy mínimo puedes causarle una infección o, o la ceguera entonces Imagínate que yo esté tatuando un ojo y pueda quedar la persona ciega o algo así. Imagínate el problema en el que se mete uno. Entonces, no, la verdad no he sido capaz. No, no, no. No he podido hacer eso. Dice Sogwen, él se hizo una cirugía, pero para aclararse los ojos. Solo era legal en la India. Ah, ¿viste? Uh -huh. O sea, Sogwen sí ¿Qué? ¿El, el iris del ojo? ¿Se aclaró el iris del ojo? Dice que se aclaró el ojo, pero... No, no sé aquí dónde ver una... Mira, así era, yo creo que... Mira cómo era, y se... se, se, se ¿Cómo se llama? ¿Se qué? ¿Se cirugió? <risas> se hizo una cirugía de nariz, y de mentón yo creo. Mira, que, aquí lo vemos, como la nariz la tiene súper respingada. No veo, amor, con el... Ah, no, no, no, ven, perdóname, perdóname. A ver ahí está. Ah, sí. Pero mira cómo era antes. O sea, cambió muchísimo. Cambió bastante, mira. Sí, mira cómo era. Tenía un perfil normal y, y termina siendo un elfo completamente. Cambió totalmente, mira el perfil. Sí. Hasta parece una mujer, ¿cierto? Sí. ¿Te gustan así? No, no, no. No, porque pues no, más masculinos, o sea, es que así parecen muy niñas, se ven bonitos, pero no, no, no, no me gustan así. Ay, chamón, me gustan, me gustan como tú, así. <risa> así no. Te gustan prietos. Así como tú, lindo. Sí. Mira, este parece oh. al de Zelda, parece al Link de Zelda. ¿Sí conoces a, a Link de Zelda? Sí, sí, sí. Ah, sí se parece, mhm. Uh -huh. Muy bien, dices que íbamos a ver a la Barbie o a quién? Pon, pon Valeria Luquianova con K y B, B, V. Valeria ¿Y cómo, cómo sabe su nombre? Porque me parece tan bonita es una muñeca mira que parece también así como como así, como como él como como no sé, como plejadiana, algo así, mira no sé si, sí, mírale la cara. Ella hizo millones de cirugías. <risa> bueno, ahí tiene como editada la cara, ¿no? Porque no, no creo que esté tan así. Sí, de pronto sí, ahí. A ver, Pero mira a ver. otras fotos. Mira otras fotos. Se sí arregló la nariz. Idea. Sí, parece una Barbie. Y ella dice que es el de otro planeta y cosas así. ¿Ah, sí? sí. No sé, no está? sonríe, ella no sonríe, ella dice que es de otro planeta, es toda extraña. Que es de otro planeta. Uh -huh. Y ella dice el nombre, no recuerdo muy bien, pero sí, ella dice que es de otro planeta, y que no sonríe y que no come y bueno, un no montón de cosas. Oye, pero si sí está idéntica la Barbie esta. Uh -huh. ¿A qué edad empezaría a cambiarse eso? Creo, creo, que mmm, creo que a los 24 años creo que, que empezó. ¿Y, ¿Y tú, tú ves las fotos iniciales? Chisles? Tú ves las fotos iniciales de ella y, y mmm, sí tiene un parecido, pero sí cambió bastante. Oye, ¿y también se habrá hecho como una cirugía en los ojos? Porque se le ven grandes los ojos. No, eso sí son lentes, eso sí son lentes. Pero, o sea, me refiero a que son muy grandes sus ojos, están como muy abiertos. Es que se los maquilla así. Ah. Ya se maquilla por fuera el ojo más grande. Y se pone unos lentes que no son comunes a los lentes que venden por ahí, sino esos lentes ya son un poquito más grandes del, ah. del, del de lo normal del ojo, y entonces se ve el ojo más grande, como una muñeca. De la retina, podríamos decir, los más grandes, ¿no? Exacto, Sí, más grande Esos lentes así grandes los utilizan también las, eh, las chicas que hacen cosplay así Para que el ojo se vea más grande ¿Tú tienes los ojos súper grandes? A ver, acércate a la cámara para ver tus ojos Hoy sí están súper grandes, ¿eh? Ah, no los abras tanto, ¿eh? Normal, acércate a la cámara Uy, no, pues sí Tendré malos ratos, pero no malos gustos. Ok. Dice, el maquillaje hace mucho la ilusión óptica. Eh, muy bien. Pues vamos a seguir viendo qué nos han mandado en el WhatsApp. ¿Qué te parece? Sí. Dale, pues, estábamos viendo ahí... No sé por qué empezamos a ver estos que están modificados. ¿Por qué empezamos a platicar de porque eso? Porque tú dijiste que veías cosas raras cuando eras chiquita. Ah, la revista y de la revista que sí. los que tienen, este, cola, ¿verdad? Sí. ¿Has visto la película esa de amor ciego? No. ¿Sí la has visto? porque no la quisiste ver cuando estabas acá? ¿Y por qué no la quise ver? Porque ya la habías visto. Sí. Sí, donde... a, ver, recuérdame, a ver, recuérdame de qué se trata para ver si yo me acuerdo si la vi. Acuerdo. La protagonista lo hipnotizan para que vea a las mujeres... Eh, ah, sí, sí, sí, ya. Más bonitas. Que las vea más bonitas, sí. que las vea bonitas, o que las vea de acuerdo a sus sentimientos, ¿no? Más bien. Sí, sí, sí, sí. Y que en la vida real eran así como gorditas y todo, pero él las veía bonitas. Ándale. Uh -huh, ahí, sí, a, sí. ahí aparece... El, este gordito que le daba asco El dedo de la muchacha Ay, a, sí Y sí. al final tenía una colita porque hasta la movía, ¿no? Sí, sí, sí, que la movía sí Oye, sí, me acordaste de eso Ahí sí aparece la colita Moviéndose sí, ¿Cómo dice Juan Carlos? Que lo viste con otro, que viste esa Película con otro No Hazte la loca No, amor, yo creo que La vimos los dos Ay, yo Te acuerdas que tú me dijiste, te que tú me dijiste, el, no sé qué, veamos esa película, yo te dije, no, vamos, ya la vimos, ¿te acuerdas? ¿Qué hora que hasta la vimos juntos? No, que esa ya sí, tiene sí, como no, los no, no. noventas. Ay, vamos, ya nosotros la vimos. No digas que no. Bien, vamos a ver qué tenemos en el WhatsApp. Y dice... Cuando tenía, a ver, vamos a compartir pantalla. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Desde pantalla, compartir pantalla, compartir pantalla. Ventana, WhatsApp, compartir pantalla. Listo. Dice: Cuando tenía tres años, al estar dormido en mi cuna, algo me despertó. Nadie me creyó al decirles lo que vi. Espero que tú por lo menos lo hagas. Pero me despertó un ser con el tamaño de un niño enfrente de mí que no pude distinguir qué era por la oscuridad. Quizá era el duende el cual arañaba el borde de mi colchón, justo debajo de mis pies como lo haría un perro cuando intenta llamar la atención de su dueño. Pero el ser tenía una forma humanoide. Tengo tres hermanos, un poco mayores que yo. En ese tiempo estaban chiquitos, pero no eran ellos, porque los vi claramente en la cama de al lado durmiendo. Solo tengo dos. Esa cosa como que intentaba llamar mi atención o creía que todavía dormía y quería despertarme, no sé con qué intención de que, de, que me, de me se me manifestó, pero todavía lo recuerdo vívidamente. Ojalá hubiera tenido algo para documentarlo en ese momento, pero todavía era un bebé que no sabía usar el control de la tele. Esa es mi historia que quedó pendiente. Saludos a mi novia que está en Bolivia. Pero, ¿qué pasó mi hermano? ¿Cuántos años tenías? Ahora dice, eso pasó hace 23 años y ahora tengo 26 Dice que cuando tenía tres años, recuerda eso, que veía a un enanito, un duende. Pues, ¿Cómo va? O sea, ni aunque tuviera cómo de documentarlo, ser un niño de tres años, ¿no? No podría. No, pero mira podría, que si no, le halló la razón, ¿sabes? A ver. ¿Por qué? Porque. ¿Por Melissa dando razones. <risa> no, mamá. <amor. risa> es que mira. Dándole, dándole por sus lados a estos. No es cierto. A ver, dime. No, es que mira, eh, los niños eh, tienden a tener, eh, pues sí, no tienen muchos recuerdos a esa edad, pero hay momentos en que el cerebro empieza a tener como un poco de, de momentos lúcidos y quizás él en ese momento sí tuvo un momento donde pudo haber visto eso y se le quedó en la mente. Porque a mí cuando yo tenía como cinco años me pasó algo similar así como a él, ¿sabes? Y sí. todavía me acuerdo. O sea, ¿tú te acuerdas de algo que te pasó a los tres años? No, a los cinco. Ya era un poquito más grande, pero, pero sí me acuerdo que, que tuve como una experiencia igual. Pero no fue con, con un ser así, sino yo vi eh, en mi cuarto, vi a un hombre, era una sombra. Eh, y, y era un señor como con un sombrero, ¿sabes? Pero era una sombra negra. Yo le veía era una sombra negra al frente de mi cama y tenía un sombrero. Y inmediatamente llamé a mi mamá, pero no había nadie, o sea, entonces yo digo que sí, lo vi, y mira que me acuerdo hasta hoy en día, nunca supe qué fue. Oye, pero... Ah, pero la historia que me cuenta mi mamá es que en esa casa eh, tenía se tenía la costumbre, no sé si en México, pero aquí en Colombia se tenía la costumbre de velar a las personas en la casa. Ajá. Y eh, el abuelo de mi mamá había fallecido en esa casa, entonces yo creo que de pronto fue a él quien lo vi. El, el dueño de la casa no eh, a, al abuelo de mi mamá el abuelo de, y lo velaron en, en tu casa ajá, entonces yo creo que lo vi fue a él oye y el sombrero o, o que, que el sombrero que viste era un sombrero de copa, era un sombrero volteado ¿Cómo <ríe> se llama el sombrero colombiano? mira sí, el volteado sombrero, sombrero volteado, volteado. Ah, ¿qué tipo de sombrero era? Sí, como esos, así, como de campesino, como de un hombre campesino, muy humilde. Pero entonces yo me acuerdo que mi mamá me mostró fotos y sí, él utilizaba sombrero. Y así. Entonces yo digo que tal vez lo vi yo a él, porque imagínate, yo le doy la razón a él, quizás y sí se le quedó como en la mente eso, y igual que a mí. Entonces pues esos momentos de los que uno como de niño se le quedan en la mente y, y pudo haberle sucedido eso. Entonces, ¿tú te acuerdas de eso que viste a un hombre con sombrero? Sí, yo me asusté porque yo vi al hombre enfrente de mi cama y ya, solo era así, como mirándome, solamente con su sombrero ahí. Pero fui ah, pero, no, no, no. a donde mi mamá y, y le conté a mi mamá. Pero tiempo después, eh, ya hablando, ya grande con ella, le empecé a contar y todo eso otra vez. En, hay, hay momentos en que le cuento y ella siempre me dice que quizás era su abuelo. Y sí, en fotos, su, su silueta era con sombrero y todo. Ok, entonces le da la razón porque qué este, este niño a los tres años, pues recuerda como que veía un duende. Sí, porque es que, imagínate, yo creo que son de pronto pequeños traumas, sustos, cosas así, y eso pues se queda en la mente, sí. Bueno, vamos a ver qué te tenemos otro y se recuerdo muchas cosas de esa edad, incluso mi fiesta número 3. Mi mamá se sorprende de eso, dice nuestro amigo que, que se acuerda de eso. Vamos a ver este mensajito que dice, ya ves Oxlack, tu novia ve la misma sombra con sombrero que mi hermano y yo veíamos. Atentamente, Dwight, ah sí, Dwight nos había mandado un, una historia de que veían a un hombre con sombrero. Y es que sí, hay, hay varias personas que ya me han contado. Que han sí. visto la sombra esa del hombre con sombrero. Pero, Oye, qué raro. Pero, pues, qué raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué con sombrero? Eh, ¿Por qué no ven a un hombre greñudo? Como Cavernícola. ¿No? Sí. Qué raro, como, sí. O, o un hombre con penacho, como los nativos. Todos ven hombres con sombreros. De, de pronto, hecho sí. De hecho, también se dice que el diablo es un hombre con sombrero, ¿no? Sí, hay gente que dice que se les ha parecido con sombrero. ¿Cómo A se decir? le dice el diablo en Colombia? Uf, hay muchísimos nombres que, que, que les decimos aquí: el patas, el mandingas, el mandingo, así. El patas, el mandingas, el mandingo, uh -huh. ¿qué más? Eh, no, que recuerde son esos. El patas, el mandingas el, el mandingo, eh, no, no, no me acuerdo de otros más, pero así, R así. El, el berraco, mandingo, ¿no? <ríe> el berraco, sí, también. Uh -huh. <risa> el <risa> berraco. <risa> el patas, el patas. El patas. A ver, dime una oración que tenga, que diga patas oración de que una, or una oración colombiana que hable del, del patas así como uy el patas hizo esto o uy el patas se me apareció en tal parte este ah pues hay gente que bueno a veces una oración que digan se me apareció el patas u otros que dicen ehm, ¿qué, qué te puedo decir eh, anoche me asustó el patas cosas así no. <risa> anoche me espantó el pata a me espantó el patas. Me, me dio una guayaba bien berraca, dice el novio robot de Melissa. Guayaba no, guayabo. guayabo? ¿Me dio un guayabo bien berraco? Exacto. <risa> <risa> <risa> me dio un guayabo bien berraco. Dice Margarita Costa, también se va a poner celoso del diablo. <risa> sí. Muy bien, Margarita, así es. <risa> Vamos a ver qué más tenemos aquí en el WhatsApp. Que qué bien, Margarita, ni que nada. Vamos, <risa> vamos a ver qué dice alguien más. Nos manda este mensajito, alguien, y dice, buenas noches, Oxlack, señor. ¿Qué opinas de este video? ¿Qué crees que sea real o falso? Saludos a todos. Es un video donde se ve muy raro. Yo ya he visto este video. Tú también me, tú me lo pasaste, Andrea. ¿Recuerdas? Ah, sí. Uh -huh. Pero es que no alcanzo a notar qué es lo que pasa en eso no sé si la gente si sí sepa qué ocurre porque yo Ahí hay a... una hay una hay una un, como un pedacito de algo que sale del ataúd. Mira. Mira. Y y entra. Y se mete, ¿verdad? Sí. O sea, como si lo hubiera jalado el muerto. Ajá, exacto. No manches, o sea, qué video, ¿no? Sí. Está impresionante, pero qué, qué podría estar ah es como la tela yo creo como algo que es está como dentro una de tela la... y como una telita que está saliendo así como del ataúd o una no sé como algo así como un, sí como un pedazo de tela puede ser oye pero no se ve que nadie esté jalando de ningún lado hasta el niño pone la mano ahí sí ves sí y como que lo quiere agarrar el niño y, y se va, ¿verdad? ¿Sabes? Ese, ese video está muy interesante. Ya sé, le voy a, a Daniela, la investigadora, me está pidiendo que, que le mande algún caso para investigar. Creo que este es un muy buen caso para que nos ayude Daniela a investigar de qué fue, de qué se trató, si hay más imágenes del suceso, dónde se subió, dónde ocurrió esto, etcétera. ¿Pero crees que te opine? ¿Tú quieres que opine? ¿Tú quieres opinar? ¿Quieres que okay? te, no, ¿quieres que yo te opine qué sucede ahí? A ver, pues claro, opíneme, opíneme, opíneme porque para eso vino. <risa> bueno, yo opino que ese video está en reversa, amor. ¿Está en reversa? Eh, o sea que qué, ¿Que, que el muerto sacó la tela. No, o sea, ahí esa tela se ve, sal, o sea que salió. Del, del ataúd, o sea que está fuera del ataúd y como que la sí. entran, ¿sí ves? Sí. O sea, el vino está en reversa, o sea, no es no es que la, el muerto la jale. Ok, pero entonces si fuera al derecho, si, si lo reproducimos al derecho, entonces la tela saldría. Sí, en cierta forma yo creo que sí. Entonces el muerto la sacaría. No, el niño, ¿no? ¿No parece? porque el niño pone la mano ahí, habría que ver bien. Um, no lo sé, todos están diciendo que está en reversa, pero yo, yo no le veo el caso que sea en reversa, porque si lo hubieran puesto eh, en reversa, al derecho tendría que sacar la tela el, el muerto este. Sí, bueno, sí. Entonces, pues, yo creo que hay que investigar ese, ese video porque sí está interesante. interesante. Pero sí, el video está muy bueno, sí. Eh, y, y, y bueno, tiene algunos, algunos no tiene ni, ni dos meses que salió este video. Dice, si ese video no está en reversa, si se fijan bien, es un hilo, es un hilo del chaleco de la mujer y ella misma se da cuenta y lo arrastra hacia ella. Fíjense bien. ¿Será? O sea, por eso, hacia afuera, no hacia ver, adentro, como lo vaso. vemos. O sea, no por sabes. eso te digo que el video está en reversa. Dice que ese video no está en reversa. Si se fijan bien, es un hilo del chaleco de una mujer. Y ella misma se da cuenta y lo arrastra hacia ella. Fíjense bien. A ver, vamos a ver. Vamos a poner el video. Ahí no vemos la tela, ¿ok? Ajá. Uh -huh. Ahí ya está la tela. Mira, ahí están hilos. Ahí hay hilos. Uh -huh. Ahí hay hilos. Ahí hay hilos. El niño toca los hilos. Los hilos siguen ahí. Y después el hilo se mete un poquito y se, acaba, pero, se termina por meter. Pero mira... Pero mira que el niño pone su mano O sea, no se ve bien Si ¿Sí, sí te das cuenta o sea, el niño pone su mano Cuando va entrando la tela Dentro del ataúd Y si lo ponemos en reversa Saldría la tela Pero el niño está poniendo su mano O sea, no se vería muy bien quién la jala hacia afuera Bueno, tienes, tienes un punto a favor <risa> Todos dicen que está en reversa te voy a dejar tantito aquí este, con la gente. Dame un segundo. Ok. Voy a poner este. Ahorita regreso. Lee los comentarios, a ver. Ok, no, no puedo verlos, amor. Ah, ¿no pueden leer los comentarios? No. Bueno, platícanles una historia dos minutitos. Bueno, ¿qué les cuento? Eh, bueno, les voy a contar sobre la historia esa misma del, del hombre que... Eh, vi con sombrero. Resulta que eso fue eh, a la edad de que, bueno, tenía yo como cinco años, fue en la casa de mis abuelos una vez que nos quedamos a dormir una noche y resulta que ahí pues eh, estaba yo durmiendo aquella noche, pero pues yo no sabía ni tenía idea de que en Bogotá eh, antiguamente eh, velaban a las personas en la casa, no había funerarias, no había nada de eso, entonces no se velaban a las personas en una funeraria, sino era en la casa entonces pues no tenía ni idea de eso cuando en la noche eh, pues desperté, tipo que diría yo como unas dos, 3 de la mañana y eh, me desperté como entre dormida y despierta y miré hacia el frente y vi un hombre más o menos en alto. ¿Quién mmm, era alto? general alto? Sí. El hombre, es que les estoy contando la historia del, del, del hombre que vi con sombrero. Sí, Entonces, señor. Eh, ese señor lo vi como que era, sí, un poquito alto y lo vi con un sombrero. Lo que más me causó pues curiosidad fue que pues yo pensé que alguien se había metido ahí al cuarto y pues claro, me asusté, estaba entre dormida y despierta como les cuento a ellos y salí corriendo a buscar a mi mamá y mi mamá regresó, eh, prendió la luz y pues no había nada. Entonces me puse a hablar con mi mamá y le comenté, pero pues obviamente una niña de cinco años pues no va a contar bien la historia, o sea, simplemente no, que vio algo y bueno, mi mamá pensó que era una pesadilla. Pero eh, ya ha pasado el tiempo hablando con ella, eh, ya pues le comentó muy bien qué fue lo que vi, que, que con todos los detalles y todo. Y sí, verdaderamente sí parecía ser como, como el abuelo de ella que había fallecido ahí en esa casa. ¿Qué dice es, que aquí aquí gente... a, es que les estaba volviendo a contar la historia. Amor, entonces. aquí No, es cierto, aquí la gente dice, es la historia de su ex, Oxlack. Y él... Era... <risa> La visitó otro hombre en la noche. ah No, porque tenía cinco años. Me quería el as el asustar más bien. ah Que mira nada más como... No, amor, no le, es cierto. Yo me no, voy tantito. Me voy tantito y ya empiezas a contar cosas. Me estaba contando de su ex, dice Enrique Zúñiga. ¡Ah! Ay, no. Mm, mira qué, qué malo. Mierda. Qué malos son. Ya no los quiero. Vamos a ver qué más tenemos acá. Entonces, ese, ese video está interesante como para investigarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué más tenemos. Dice: Saludos desde Puebla. Ese Oxlack, ¿cuándo invitas al Negas a un directo? ¿Al Negas? <ríe> Saludos, Oxlack, desde Culoeluaya. Saludos, Oxlack, desde Coahuila. Coahuila. Coahuila. Órale. Eh, vamos a ver qué más tenemos acá, mensajitos, tenemos varios acá, hola Oxlack. saludos, buenas noches, saludos, buenas noches, aquí tenemos otro que dice, hola saludos, manda saludos a Monterrey, porfa, te vemos siempre compa desde acá, aquí tenemos a alguien que dice, ven mis piezas Oxlack." vamos, tenemos un mensaje, voz de, una nota de voz, hola Oxlack, buenas noches, quería mostrarte unas piezas, que... Mi papá encontró hace un tiempo enterradas, tenía que ir a escarbar en un lugar para hacer unas tomas de agua, entonces encontró algunas pisillas o algo así, quién sabe si sean prehispánicas, no tengo idea, el chiste es que hay una que está muy rara y no le veo forma de nada, o sea, parece, no sé, como un alien, un, no sé, algo extraño, dime tú qué piensas. Vamos a ver las figuras enterradas. ¿A ti te gustan las figuras enterradas? Sí. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Me gustan. ¿Qué te, ¿Cómo que te gustan las figuras enterradas? Amor, se llaman las piezas arqueológicas. Ah. Más bien. <risa> bueno, vamos a ver. ¿Qué ¿Cuáles tiene piezas aquí? enterradas? <risa> pues ahí dijo, vamos a ver ese video. ¡Oh! Ya, mira, madre, son... ¡Qué bonitas! bonitas, ¿no? Sí. ¡Qué padre! Yo tengo una muy similar a esa, fíjate A esa que está tocando Sí, Tú es muy mal ¿Sí? Y dicen que estaban enterradas Jacqueline Vázquez, un abrazo Jacqueline Vázquez Arles un abrazo también a Jan Junao. Gracias a Harim, que nos mandó 2.500 likes, y a Mariana Borges también. Mariana, gracias. Mira esa, esa carita también está muy Ay, bonita. Mira esa carita. Esas sí están ¿Sí? bonitas. Oye, las que tú tienes son muy bonitas. Oye, estas están padres. Yo quiero mm -hmm. estas. Están muy padres, mira. Son como este, figuras. Son morfas. Sí, sí. Y hay un cuerpecito. Mira esa. Mira esa. Ay, qué bonita está esa. Sí, es un cuerpecito y una, una carita humana. Mhm. Uh -huh. Qué bonita. Oye, qué bonito que se encuentren esas cosas así, ¿no? Así. O sea, que uno vaya por ahí y las encuentre uno en un cerro, cosas así, así como tú las encuentras, me parecía increíble eso. Sí, exactamente. Oye, ¿y allá en Colombia no se encuentran ese tipo de cosas? No, así tan fácil no. Tal vez si uno va pues a las afueras de Bogotá o cosas así donde uno vaya y, y busque, tal vez sí. Pero no, así como tú vas así de fácil y ah me encontré esto, no, no, no, no en la ciudad, no. Pero a las afueras de Bogotá quizás sí. Sí, sí. En algunas partes si uno busca muy bien, sí. Pero pero no así. Así como tú las encuentras. O sea, las tuyas, las que tú tienes así, que me impresionaba mucho como las encontradas de fácil. No acá, no. Ok, mira, aquí tenemos eh, una fotografía de esta, de esta figura que parece zoomorfa. Parece un parece... poquito. Ajá. y dice podría ser un demonio dice con su carita ve mis Ajá. piezas, están increíbles están increíbles, Esa última pues sí, parece como un demonio se ve bien rarito. va a contestar, listo Dice, saludos Oxlack y Andrea Saludos eh, Linda noche Ay, ah, le mandaron Una fotito a Melissa Ay, <risas> se ve bonita Parece, es ese personaje es una De Marvel ¿No te gustan las películas de Marvel, Andrea? De superhéroes eh, Más o menos, no no, no no mucho, pero sí, sí si sí, sí, sí. un día no estoy sin saber qué ver, puedo ver una. <risa> Pero el que, que la así Capitana que... Marvel, que me ¿no? mucho. Creo que es la Capitana Marvel. Uh -huh, sí. Tú también haces cosplays de, de algunos personajes, ¿no? Sí, así, sí. Así hace como unos cinco años atrás así de me disfrazaba, me gustaba mucho disfrazarme así, o sea, hacer los cosplays, busqué en Google cómo se hacían los cosplays, busqué los moldes, cómo se hace, es que yo estudié diseño de modas también y de ahí pues pude eh, como a saber hacer el patronaje de, de los disfraces y todo eso, pero eh, uff. Dura uno muchísimo haciendo un disfraz, por lo menos que te va seis meses, un año haciendo un cosplay. Bien hecho, que te quede súper bien hecho. Entonces siempre es un trabajo tremendo hacer un cosplay. Pero sí, se ven increíbles. Ya cuando tú miras el resultado y te pones el disfraz, pues, yo gané un, do, un par de concursos con, con dos cosplays. Ah, mira, qué interesante. ¿Cómo que ganaste? Pero eso fue hace años atrás. ¿Y el, el cosplayer de quién era? ¿De qué eras? Eh, creo que una foto que yo te mandé que yo creo que no te acordarás era como de un eh, fauno que hice un fauno y le hice los cuernos de fauno era un fauno eh, eh, y el cuerpo era violeta intenté tuve que ponerme un, unas piezas encima pesadas pero uy no, muy bonito eh, y otro era de la diosa Kali que no sé si, si, si te acuerdas es como de varios brazos tiene varios brazos, es azul. ¿A poco? ¿Y la, la diosa cali va toda desnuda? No, no, porque uno, para eso es que se, se sabe hacer el cosplay, o sea, uno se pone un eh, como un enterizo ajustado pegado al cuerpo. Pues peor, aún todo ajustado. Y se pinta encima, no, uno no, no, no va desnudo, no, no, no. Se pinta encima y, y uno puede colocar otras piezas encima de esa de ese enterizo así. Pegado al cuerpo para que se vea como si fuera la piel, pero no es la piel, es un traje. <risa> no, desnuda no. Sí, esos dioses de la India todos están desnudos. ¿Qué, qué no, amor, pero es azul, ella es azul y tiene hartas joyas y todo. Es, es, es, ese, ese, ese disfraz me gustó mucho porque me pinté la cara de azul y los ojos eran azules. Y claro, como Cali tiene el cabello negro, entonces se ajustó muy bien a. a, a, ah, a la loca ya pero tú, sí, ¿qué cosa? <risa> no es así ¿no? hazte la loca por eso no me has enseñado esas fotos de esos cosplayers ahora te mostré y yo creo que ya no te acuerdo. por ahí debes tener las fotos ¿tú? vamos a ver qué más tenemos en el correo vamos a, a compartir pantalla y entonces tenemos a la Capitana marvel vamos a ver aquí ahí son más fotografías más dibujos pero cuando esté melissa porque le hace puros dibujos a Melisa. Vamos a ver este mm -hmm. videito que le mandó. Son tres videos. Dice, hola, buenos días. Encontré estos videos en internet. Tal vez puedan interesarte. A ver, vamos a verlos. No sé si pensé que eran los perros en el barco o algo. Pero creo que si sentí y esperé. Verás, lo he visto. No sé lo es. No idea es. Dice que, que alguien está haciendo pujidos cerca de su casa, que no sabe qué es, y que va a poner a grabar el teléfono. Hoy oh, está grabando cómo se abre la alacena Hoy oh, se cerró sola Oh, se abrió y se cerró mm -hmm. No, pero el señor está muy tranquilo <ríe> Yo ya hubiera salido ahí corriendo pero Dice que sí. Se le enchinó el cuerito, dijo, se me enchinó el cuerito. Is... <risa> <risa> Excelente traducción, amor. <risa> <risa> se le enchinó el cuero. Se me enchinó el cuerito, dijo. Esto <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> es creepy. Have no idea. Creo que no hay nadie en mi casa ahora nobody i can hear something in that room okay that's fucking weird What is that? dijo dijo hay que dijo? dijo oh eso es muy extraño let's <laughs> <laughs> keep okay. hey, Dijo, oh, no puede ser, se me salió un. hoy estoy realmente espantado. <risa> <risa> dijo, se me... Traducciones <risa> <se me risa> <se me risa> en japonés, <risa> francés, todas esas traducciones muy bien. ¿no? Ah, el sí. alemán también. También. Dijo, Uy, se me enchinó el, <risa> <enchino> el cuero. Eso dijo. Se el cuero. El cuerito. ¿Cómo dicen en Colombia se me enchinó el cuero? <risa> se me erizó se me hizo el cuero se, se me hizo me... el cuero no pues sí a veces uno dice pues, que el cuero pero no o sea a veces decimos pues, que se, se me enchinó la piel se me puso la piel de gallina ah se me puso la piel de gallina cómo tienen la piel las gallinas pues cuando se le quitan las plumitas pues así como con como con cositas no sé aquí se dice se me enchinó el cuero sí sí, ah bueno, entonces ya, aprendí otro, otro, otro, te, otro vocabulario, otra palabra mexicana, para decir aquí, Hola, de todo ese tiempo, de los nueve años que llevas admitiendo estos casos, ¿ha habido alguno que haya sido real? Sí, seguramente sí, muchos, rondamón, muchos, muchos, no, no, no llevo nueve años, llevo catorce en YouTube, más toda mi vida, entonces, sí, sí, sí, sé que muchos pueden ser reales, se me encueró el chino, dice Jonathan Briones, se me encueró el chino, vamos a ver el siguiente video, a ver de qué trata, estuvo bueno ese, ese de la alacena, dice que lo que se pudo grabar en esta casa, un fantasma, no lo veo amor, ah no lo ves? Ahí voy. No. Oh, Ahí dijo, oh, Dios. <risa> With this being the first anomaly around the house, what really scared me about this encounter, whatever this was in the window, its arm was moving up and down really fast, as if it was waiting for me to leave the room. This was quite startling. After viewing the recordings, what really got my attention It Dice, oh mi dios, vi algo que movía muy rápido las manos en la me? ventana, parecía un niño. Oh mi dios. <laughs> ¿Eso qué pasó ahí? Ah. Oye, eso se ve rarito, ¿no? ¿Sí? Saludos a Lucas Sánchez, un abrazo también para María Barajas, que lo ve en TikTok. Ah, mira, y pasó otra vez. Sí, mira. ¿Sí? Ahí está como también viendo a través de los de las son como cámaras de seguridad, cierto. Oye, mira eso. Oye, uh -huh. eso estuvo muy padre, mira. Sí y no room, tiene una, una forma específica ¿sí ¿viste? Exactamente como no es como la pura no sombra ¿no? Mm -hmm. However, point, no kind of attack, mira eh, creo que creo que tiene muchas evidencias de mira bueno ahí acaba creo que tiene muchas evidencias de lo mismo entonces por eso creo que es falso a lo mejor si tuviera un solo video creería que fuera real pero al tener muchas muchos videos de la misma sombra, me parece que, y aparte no son como cámaras de seguridad él como que está grabando y aparecen entonces por eso mismo creo que... Sí, ya tantos es que videos es a... como muy evidente que no sea como cierto, ¿verdad? No? Exacto por, por eso, porque tiene muchos muchos videos de lo mismo y, y no son cámaras de seguridad él mismo lleva la cámara están muy padres los videos me hace recordar... ¿El de la a... la ventana? de la ventana está bueno, ah, muy bien me hizo recordar a la gente que nos cuenta sus historias de que vieron las sombras siempre dicen vio sombras visto una sombra negra eh, esto como que nos puede mostrar efectivamente y claramente lo que la gente cuenta de los de las sombras que se mueven las sombras que, que alcanzan a, a ver como tú la sombra de este señor con sombrero ¿Sí? ¿no? uh -huh. Es el del señor que se le mueve así la alacena. ¿Te acuerdas que te mandé un video de unos perritos que se les mueve así como, el, como los cajones de, de, un, como de un ropero? ¿Sí te acuerdas? Ese también me gustó mucho. No me acuerdo. pero te lo voy pues, a, a mandar. Vamos a, a ver el siguiente video. Este estuvo muy bueno, ¿eh? A nuestro amigo que sí. nos lo mandó, está muy bueno. Vamos a ver el tercero. Estamos viendo internet, estoy grabando. forma de diamante con un punto rojo y agarré una forma de rombo Listo. ¿Qué opinas de ese video, Andrea? Pues, a ver, yo opino que eh, es que como ya hoy en día uno no sabe porque con tanta tecnología, por ejemplo, un dron o, o un cometa o alguna cosa así como ustedes les dicen que los papalotes, algo así. Con tantas cosas que, que hay, pues es que uno no puede decir que sea un ovni o, o algo así, ¿no? Antiguamente, pues sí, porque pues, no había tanta tecnología como ahorita y una foto um, de los años 60, 50, 70 de que se vea un ovni, bueno, uno decía, wow, y se veían muy hermosas esas fotos, por ejemplo Billy Meyer que tomó eh, esas fotos tan tan hermosas de, de un ovni, pero aquí pues decir uno exactamente que sea un ovni pues no se sabe, no o sea, como que uno duda, como que uno dice, mm, ¿quién sabe? ya como que pierde esos videos como un poquito de credibilidad no porque pues ya nosotros hoy en día ya tenemos mucha tecnología o sea un puede ser un dron o cosas así yo creo que era un globo no porque si dice que era como sí, sí. que era como tipo rombo y tenía como algo color rojo yo creo que era sí, un globo sí sí sí claro sí es eh, que no puede... Dir esas cosas con globos, con, con drones, con, con todas esas cosas así. No, y pues qué que, que, que chévere sería uno ver un OVNI, pero pues no, lastimosamente no ve uno verdaderamente un OVNI ya en estos tiempos, <risa> o quizás, ¿no? Pero pero uno lo confunde mucho con, con con cosas así como drones y cosas así, lastimosamente. Qué bonito sería ver un, un, un OVNI en serio, un, un, un OVNI así de verdad. Déjame mandarle un saludo a Otto Chan que nos está viendo allá en TikTok y Adrián Salazar que dice Oxlack, oh, like, tengo varios días viendo programas clásicos de Nino Canun de OVNIS, te los recomiendo. Adrián Salazar, yo recuerdo haberlos visto, los de Nino Canun claro que sí. Jacqueline Vázquez dice que puede ser un dron, que puede ser un papalote o otro globo. Jacqueline Vázquez allá en You Now. Eh, Es el alma de Agüiz, dice Ricardo. Eh, bueno, Mar, ok. Este, ¿Qué harías si, si te encontrabas con un extraterrestre, Andrea? Ay, me dio mucha risa, amor, que tú dijiste que le dabas un palazo ¿no? a un extraterrestre. <risa> <Ya> <risa> no sé. Yo sí le no. metí un palazo, le aventaba una piedra. ¿Y por qué, amor? Ay, no. Pues, por, pues a para ver, ¿qué él, haría? Para casarlo. Para casarlo y demostrarle a toda la gente que existen los extraterrestres. Pues yo lo primero que haría es tomarle una foto. O sea, tendría que tener la evidencia. O si no, nadie me creía. O sea, yo le tomaría una foto. Pero no, yo no le pegaría ni nada de eso. O sea, intentaría saber qué quiere. Pero pues obviamente no vamos a tener... Bueno, quién sabe, ¿no? Pues la, la misma, El mismo lenguaje, pero sí, intentaría saber qué, qué, qué quiere o, o, qué, o qué pasaría, ¿no? Pero sí, sí, lo primero que haría es tomar una foto o un video para tener una, una evidencia ahí para decir, mire, me encontré un extraterrestre, eso, eso, eso haría. ¿Y no te quisiera hacer con él? Pues no, porque no sé dónde la me va a llevar. Hazte la boca. <barruca>. <risa> no, pues ya, con él. Ay, ya vas ah, a decir que me va qué. a gustar. Aquí, aquí lo tengo, mira, aquí lo tengo. Híjole, su madre. Híjole, o sea... <risa> Ahí ya estoy compitiendo con alguien que tiene una nave espacial. Sí, claro, aquí está. <risa> aquí está acompañándome. Hijo, ya salió el peine. Gente, se acabó <risa> esta transmisión. Tengo algo que platicar muy seriamente con Andrea. Entonces, pues nos vemos para la próxima. <risa> no, no, no. Él está aquí acompañándome nomás. Que acompañándome nada más. El celoso de un extraterrestre no, que es eso, amor, Te toca ser eh, tolerantes <risa> tolerantes es lo que, lo primero que harías de ver extraterrestres, decirle llévame en tu nave, ¿verdad? eso es lo que ibas a decir no amor, no porque no sé a dónde me va a llevar, imagínate uno que, pues sí, de pronto puede ser bu un buen lugar, pero no sabría dónde me va a llevar, imagínate yo irme, no, sí, vámonos y sí. no sé, no sé, no sé cómo cómo que vaya yo a ver o cómo vaya yo a reaccionar ante su su, su, su, su lugar de, de donde viven y ¿no? No, no no tendría idea entonces no imagínate yo sí tomaría una foto ya de ahí para allá no no sé de la loca que okay. a ver vamos a ver otra evidencia mejor porque si no y sí, porque no. si no tú celoso en extraterrestre amor no pues sí no vamos a ver a Brenda, Brenda dice, de, de, te caigo mal por hablar de Agüits, te caigo mal por hablar de Agüits, mira, mira, para ti, escucha este mensaje conmigo, el infierno nunca fue creado para el ser humano, a ver, vamos a escuchar este. por su propia libre elección. El agua de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Dios nunca quiso que un hombre, que un ser humano acabara en ese lugar y le cuesta mucho al mundo entenderlo. Él ha hecho todo en su poder para mantenernos lejos de allí sin violar nuestro libre albedrío. Inclusive mandó a su Hijo Unigénito a morir por ti, por mí, tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero somos nosotros quienes decidimos qué camino tomar. ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que sí el infierno no haya sido hecho para nosotros o fue hecho nada más por los ángeles del infierno? Pues yo creo que pues es que alguien con malas acciones imagínate un hombre que, que mate a su familia o que imagínate o sea no puede como que irse a un, a un paraíso ¿no? pienso yo o sea debe sí, haber un castigo ¿A dónde crees que vas a ir? pues yo espero irme al cielo, o al menos a un lugar, o al menos a un, a un paraíso, ¿no? al menos un lugar que, que sea bonito, bueno. A un lugar chévere. A un lugar chévere, bien chévere. <risa> un lugar bien bueno. Pero no, sí, yo sí chévere. creo que haya, <risa> yo sí creo que haya como, como un infierno, un castigo para, para, las, para las personas malas, porque verdaderamente, pues sí debe ser castigado. Las malas acciones. Dime un, una persona que sí se vaya a ir al infierno Pues no te podría decir una persona que se vaya al infierno exactamente Porque pues no, o sea, imagínate, o sea, decir, que esta persona se va a ir al infierno sí, eh, díle, no, O sea, díle, díle, como, como, como juzgar Dile a alguien entiendo. que se vaya al infierno No sé <risa> No sé ¿Quién crees que sí se vaya a ir al infierno cuando se muera? ¿Quién creo que se vaya al infierno cuando se muera? Eh, ¿De pronto eh, Nicolás Maduro, tal vez? <risa> <risa> o oh, a ver, ¿quién más? No, no sé. O sea, alguien así, no sabría decirlo. <risa> ¿Tú crees que los reguetoneros se vayan al cielo o se van a ir al infierno? Ah, no, pues ahí sí ya no sabría, La verdad no sabría porque pues no sé qué malos actos hayan hecho. ¿Qué tal que sean buenos? ¿Qué tal que sean un reggaetonero bueno entonces? A ver, la no Rosalía. Sé. ¿La Rosalía crees que se va a ir al, diablo, al infierno o al cielo? Mm, de pronto se va a ir al cielo. sí, <risa> no. ¿La Rosalía se va a ir al cielo? <risa> de pronto no, uno no sabe, ¿no? <risa> sí. <risa> ¿Quién sabe? Ah, el, el, el, ¿El Papa Benedicto se va a ir al cielo o se va a ir al infierno? Pues, uy, ahí sí ya te metiste en un lado como difícil porque, pues, yo no sé, yo no es sé que crea mucho, pues, en los en los, en los, en los, papas y en esto porque, pues, también son hombres, ¿no? También son como seres humanos y también cometen sus errores. Pues, y él, si él si, él sabe que hizo bien, se irá al infierno al cielo, ¿sí, no? Se irá al infierno, pero no sé, no creo que se vaya al cielo, ¿sí? <risa> papá no se va a ir al cielo? Pues no, yo, yo no sé, de pronto ¿Para? no. ¿Ya ¿Sabías que el Papa le dio like a una modelo que estaba en bikini en Instagram? Sí, no me he enterado de eso, ah, no, entonces ya se fue al infierno el viejito. ¿Sí? De la cuenta de Instagram oficial del Papa, se le dio un like. ¿Pero qué tal, ¿Qué tal que no haya sido él amor? Porque muchas veces pueden manejar las cuentas así otras personas, no el Papa. Pero pues imagínate quién va a estar manejando su cuenta de Instagram del Papa y le dio un like, un corazoncito a una brasileña, a una modelo brasileña. ¿Qué tal que lo hayan hecho por, por, por, por hacerlo caer nada más? Imagínate. Y de hecho estaban investigando de uh -huh. cómo sucedió eso y el resultado final fue que la plataforma se había... Había sido un bug de la plataforma ¿En serio? ¿Sí? ¿Quieres uh -huh. ver la noticia? Sí, no, no me había enterado de eso A ver, el papa el Llegué papa. a pensar que era quizás una... Pues de pronto que cuando me contaste Pensé inmediatamente que de pronto le habían hecho como una broma Porque esas cuentas las pueden manejar otras personas le Vamos a, a compartir pantalla Quitar... Dejar de compartir pantalla, vamos a compartir pantalla. Ventana. Del mm, Papa. Mira, ahí están las fotos del Papa y la modelo brasileña, ¿eh? Ay, no, increíble. O sea, eh, ya, ya, aquí, mira la modelo brasileña, ¿eh? No estaba tan perdiendo el Papa, ¿eh? Gustó la brasileña, papá, Papa, mira. Mira, aquí está, creo que el tweet es el light, mira, vas ¿No? a <risa> Papa Francisco, es, está caliente el infierno, algo así le pusieron aquí, ahorita vamos a leer el, el, la noticia, no ¿Para? tenía idea, es, er. dice, Papa Francisco en Instagram, habría dado like a foto de modelo, mejor, mejor vemos un video, ¿no? ¿qué te parece? ajá, Sí, no, no tenía ni idea esa noticia. ¿Mientras les cuento? A ver, vamos a ver. Ahí está, si está el video, vamos a verlo. Polémica, señores. Polémica la que generó el Papa Francisco porque fue protagonista en redes sociales y fue sorprendido porque le dio like, o sea, me gusta, a una foto... Bastante sensual en Instagram Andale. de una modelo brasileña. Aunque al poco ratito lo quitó, ya estaba evidenciado en internet. Muchas personas con motivo de risa, pero también ya saben los que ahí están nomás. Pues este, se indignaron a algunos de sus seguidores. No se sabe si fue el Papa o quién lleva sus cuentas oficiales. Se, no. se resbaló el like porque qué andaba viendo Papa Francisco, hombre. ¿No? Bueno, pues es que también este. A lo mejor se asustó, ¿no? Se asustó y ¡ay! Quería ver algo el Papa Francisco. Sí, y entonces apenas salió el... Pues porque se hizo una investigación para ver quién había sido y pues resultó que, que lo único que llegaron fue a que Instagram tuvo un bug y se había puesto solo el like, eso es lo que dijeron, ¿cómo ves? Pues sabes que no creo mucho, pero ¿por qué precisamente con el Papa Francisco? ¿Por qué no con otra celebridad o algo así? Oh, pero, pues, a, mí sí me has, a mí también me has hecho líos que porque le he dado like a alguien. Ay, y... entonces fue un error de Instagram. Error Ahí, de ay amor, fue un error de Instagram, me vas a decir. Yo estoy <risa> con el Papa, el Instagram hace errores de likes. <risa> No, no, no, hay algo oscuro detrás de eso. <risa> eso ahí no me vengas a de decir, a echarme ese cuento ni nada de eso, no, no, no. Eso ahí hay algo oscuro detrás de eso. ¿qué tal? ¿Por qué, ¿Por qué sucedió con el Papa Francisco y no sucedió pues, con un presidente o con otra persona así? ¿Por qué confío precisamente con el Papa Francisco? Yo creo que eso ahí hay algo raro. Dice, dice Israel, eso es verdad, a veces. El book da like sin querer y más en OnlyFans. Ay, ahora los hombres van a decir no que fue una cuestión ahí de Instagram y ya. Se van a excusar detrás de él. Es que el Papa le quería dar su bendición. Dice me Entonces tú crees que el Papa se va a ir al cielo o se va a ir al infierno? Pues, pues no no sé. Al cielo no creo. Fíjate que, que si él le dio like y, y luego lo quitó y fue él, y después está diciendo que es un, es un bug de Instagram. Es que eso, pues, eso es lo que te estoy diciendo, que tal que haya sido él y para excusarlo, pues entonces dicen, digan que sea un error de Instagram. No, yo creo que sí fue por ahí, de pronto estaba viven, viendo eh. a esta y pum, se le fue ahí el corazoncito sin querer y... No manches, estaría mintiendo, ¿no? Entonces el Papa. Claro, estaría mintiendo, sí. Pero yo creo que eso no fue un error de Instagram, no, no, no. Y después lo quitó ahí rápido, no. Y <risa> sí, no, no, no. Mal, maldito bug del... Maldito bug. Del... <risa> yo digo que sí, fue, yo, yo estoy de acuerdo con la investigación que realizaron, porque la, la investigación la hizo el Vaticano, entonces... Pues obviamente coincidieron en que era un bug, y creo que todos los hombres estamos de acuerdo. Ah, y ahora vas a decir que no, que <risa> aquí se dice la verdad, y, y esa fue la única verdad. Sí, dice, vamos por lo a ver, menos, pues toca investigar a ver qué sucedió ahí. No fue un man mamadísimo, dice Chris. Nos ah, bueno, nos sí. sí. Los mandó mil. Eh, colones Ticos Gracias mi hermano Crisac por mandarnos Mil colones Ticos Pues vamos por el último mensajito De esta noche, ¿qué te parece? Uh -huh, sí ¿Qué tal te has sentido esta noche en esta transmisión? Muy importante Bien, amo, muy bien Muy bien ¿Sí? ¿Te has sentido me muy bien? Mucho. Dime sí, me gustó mucho acompañarte Sí, muy bien ¿Estás contenta? Sí, sí, sí, sí, mucho, bastante Si vivas así al extraterrestre que te diera una vuelta en la nave, ¿verdad? Sí, pues... ¡Hazte la loca! Y, si está guapo el extraterrestre, bueno, eh, sí <risa> dejen, quitar, dejen quitarla de pantalla Dejen quitarla de pantalla ya Yo luego hablo con ella ¿Vale? <risa> Vamos a ver el último mensaje de esta noche. Saludos para Gladys Iliam Nahum. Oxlack y Melissa me antojaron la pizza. Saludos para Gladys Iliam Nahum. Aquí tenemos otro que dice, Hola, buenas noches. Yo tuve hace años un sueño en el cual estaba con una amiga. Era de noche, llovía. Llegábamos a un lugar y ella entró al baño y un ex amigo estaba allí y se la quiso llevar y llegó una chica de cabello chino y me dijo, déjala, si ella quiere irse, déjala en la misma noche, en la misma noche soñé otra vez con este ex amigo, que estábamos comiendo unas tortas, y él llegaba y me decía que nunca iba a tener nada, y llegaba una chava que falleció en el 2004, fue mi novia y se lo llevó, ella lo amenazó, y después en esa misma noche otro sueño, en el cual estaba en un campo amplio, y él me decía, vámonos caminando, eh, vámonos camina yo te acompaño y me acuerdo que cuando falleció mi ex ella me llevó al mismo campo y en un árbol nos paramos y me dijo así algún día vuelves a venir aquí nunca pases de este árbol o nunca regresarás y esta persona que me decía que fuera quería que pasara al árbol y yo le dije que no quería y se enojó y pasó que ella llegó y se lo llevó y me dijo regresa aún no es tu tiempo ¿cómo ves la historia? ¿Sí lo entendiste? Mm. Al principio no no mucho, pero sí ya, después sí. Oye, impresionante eso. O sea, como, como, que, siempre, como que siempre soñaba que, que una muchacha se llevaba a otra persona y que cuando a él le tocó que, que se lo llevara, que le dijo que no pasara de ese árbol porque a él todavía no le tocaba. Oye, sí, impresionante. Muchas veces los sueños son quizás mensajes, ¿no? Mensajes, pues sí, de pronto no era su hora, sí, para irse. Que lo que lo escribió alguien de 10 años, dice David, ¿tabía? es que sí, no, no se le entendió mucho a su mensajito, pero pues dice algo de su exnovia que soñó que estaban echándose unas tortas y, <risa> y demás y que el árbol este representaba como el límite, yo creo que entre la vida y la muerte ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. de pronto le quisieron decir un mensaje por medio de, de sus sueños ¿Tú, tú, ¿tú crees en los, eh, que hay otra dimensión? Sí, sí creo que hay otra dimensión y creo también que mm, nosotros nos desprendemos de este cuerpo cuando eh, dormimos eh, no siempre, pero sí, eh, creo que nos desprendemos de este cuerpo y visitamos otros lugares, sí, sí, creo eso. Muy bien, vamos a ver el último mensaje que es de la Reina Memera, dice que nos mandó un meme, Anaela, la Reina Memera, y dice lo siguiente, vamos a ver, me, bueno, vamos aquí, dice, me encanta darle like a fotos de chavas en Facebook cuando mi <risa> novia nos cuenta. No que... es cierto, mi amor Ay, ella es toda linda Ella hace unos memes muy chistosos Ella siempre está bonita conmigo Ella es muy muy agradable ah, ella, sí. Siempre... Sí, ella siempre le da like a mis cosas en Instagram ella, ella es muy bonita El meme está muy chistoso Bueno, ahí está el meme de la reina memera Que me encanta darle like a las fotos de Chavas en Facebook Tú nunca me has cachado dándole fotos de like a, a chavas en Facebook o Instagram o en ningún lado, ¿sí? No, no, amor, no. No, No. Nada. No, no, no, no. Estoy libre de pecado, ¿no? <risa> no, y pues que te voy a andar mirando a ver si le das me gusta o no me gusta. O sea, eso ya es ya es tu cuestión personal. Ah. <risa> sí, ya depende de ti tu fidelidad. Ya eso no pues te gustará de pronto alguna por ahí, pero pues ni modo. Nah, nah. <risa> nah, ah, pero, sí. pero ¿por qué le daría like a una foto de una muchacha? ¿Porque me gusta ella? Eh, ah, pues es que hay hombres que lo hacen, ¿no? no nah. O de pronto porque se ve bien, o bueno, no sé, hay... pues no está pues no es bonito, pues no es bonito pues es pues esa acción, pero pero pues no, pues imagínate uno ponerse a vigilar a la otra persona si le da me gusta o no me gusta una foto, pues no, como algo como absurdo, no sé. Nah, bueno ya no, nah, no nah. pues dice Leslie, porque le gusta el paisaje, yo la otra vez sí te dije que era por el paisaje, ¿no? Ah, sí, tú sí, tú sí, esa vez sí, pero pero eso no había ningún paisaje, ahí había, era un edificio ahí. ¿De qué era esa foto? Dime. ¿De qué era esa foto? Eh, de una chica por ahí que, que eh, no me acuerdo muy bien. Ah, sí, era una chica que por ahí eh, estaba como posando en un, en, un, en un puente, más o menos. Y al fondo tenía, no había ningún paisaje, al fondo era uno como un atardecer, algo así. Nah, si sí era por el sí. paisaje. Ay, hombre era, era así. <ríe> si sí era por el paisaje, ¿qué? Porque yo no me acuerdo, lo recordaría. Más o menos era así la foto. Bueno, ya no me acuerdo de quién era, pero sí. Me gusta. <ríe> Dios, amigo, dice Francisco Pineda, 369, Reina, 34, dice hola, hola, hola. Carlotina Martínez, un abrazo también para allá en Yunao. y pues bueno, ya estamos por lo último Andrea, vamos a ver lo último, sí. lo último, lo último de lo último, a ver qué hay, y dice, saludos Oxlack. oye, te acuerdas de hace dos años vi el asesinato de la hermana de mi vecina, y hace una semana llegó un alguacil para ir a corte y testificar, y ando muy nervioso, y hasta creo ver la persona y creo que me habla aunque yo no conozco su idioma nativa oh es que él contó una historia uh -huh. de, que, de que por la ventana de su apartamento vio cómo asesinaban a una persona allá en Estados Unidos. Sí, ¿Eh? pero ¿real o...? Sí, real, real. Él nos... Uh -huh. Él nos... Él nos, uh -huh. este, nos platicó esa experiencia. Pues muy bien, es hora de irnos, Andrea, ya para que descanses, que pues, tú te como a las 3 de la mañana, quién sabe por qué tan tarde, yo ya... Ay, para, ay, para hablar contigo, amor, no digas eso, para hablar contigo y despedirnos y eso. Mira, ahorita ya está Acapulco Shore, entonces voy a ir a verlo y a dormir. Uh -huh. <risa> <Bueno>. Sí, claro. <risa> que ahora es en Colombia, ¿no? En Cartagena. Es en Cartagena, ¿no? En Cartagena, sí Bueno eh, Ay, ah, amor, déjame dar un, un saludito a los de Yunao. Eh, quiero mandarles un saludito a los de Yunao. Eh, cada vez que entro ahí Son muy amables, muy lindos Y pues a todos muchísimas gracias eh, Me sentí muy bien hoy Muchas gracias amor por, por invitarme Y un saludito a todos De buenas noches Ah, pues ahí está Espero que les haya gustado que Andrea haya estado esta noche también con nosotros, pues estuvo buena la plática, hablamos de varios temitas, y si la quieren ver después, pues a ver si quiere venir otro día, porque... Claro que sí, sí. Bueno, entonces uh -huh. vámonos todos a ver Acapulco Shore. Vamos a ver. <risa> <risa> Vamos a ver en qué, en qué resulta eso. Bueno, los quiero mucho Descansen allá en Yulao, allá en TikTok Allá en Facebook y en YouTube Gracias por estar esta noche con nosotros Nos vemos el día de mañana Mañana estaremos aquí Como 9.30 aproximadamente Que salga Andrea sola Dice Elena Ove Ya, ya se va a hacer su, su programa Sola, ¿no? Ay, pues sí sería chévere Saludito Elena bueno, vaya a todos, descansen, buenas noches, gracias por los mensajitos, los comentarios, de buena onda hacia Andrea, hacia mí también, los queremos gracias. mucho y nos vemos entonces, hasta mañana, descansen. Hasta mañana, bye. Bye, bye, aquí, bye Ricardo, bye Eric Stark, Anaela, gracias Laupri, Liliana... Besos, hermoso, dice Liliana DLS, Leslie, perdón, eh, que Israel, bye, MMG, bye, Laopi, gracias a todos, descansen, Hugo, también un abrazo, buen programa, Oxi, Andrea, Gian, Sowen, bye, bye a todos chicos, gracias Israel, Ventura, un abrazo también, Alejandro Carranza, y nos vemos hasta mañanita.